Estás entrando a... LARGEMO LARGEMO LARGEMO El universo oculto de Oxlack Investigador LARGEMO Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos iniciando transmisión, gracias Cualquier cosita, y estamos en vivo y en directo. Me da mucho gusto estar con todos ustedes. Y bueno, aquí también está Andrea junto a mí. Hola, Andrea. hola, hola, hola a todos. Ahí está Andrea también. Y ya, ya ya, nos vemos bien, ¿no? Ya hay un poco de luz. Yo me veo super oscura. súper oscura. A ver, uh -huh. por favor. No te gusta verte. <risa> no me gusta verme darks, que prieta, que fea, darks, este, aquí tengo, ah, ya, ya, mira, a ver. es que está aquí atorado, no, eso nos oh. hace mucha luz, ahora sí, con esa luz, ¿no? Uh -huh. Saludos a Mandomanía, oficial, dice, saludos, querido Oxlack, y Andrea, Hola. Abrazo con cariño, un abrazo para Mandomanía Oficial Para Oscar también, Luis Mancilla Hola chicos, saludos desde Torreón Dice Georgina Pérez Aguirre ¿Cómo estás Georgina? Bienvenida Muchas gracias por estar esta noche acompañándonos Algo se trabó Ya está destrabado esto, ya está destrabado Muy bien Quitamos, quitamos eso eh, Listo eh, dice Hugo Villarreal, ya nos extrañaba bastante, qué buena onda que, que nos extrañe y qué buena onda que estaban esperando pues estas transmisiones, como lo sabían. Mi hermanazo, Oniel Max, gracias, dice, ya listo para allá, Ciudad de México. El día de mañana para ir a verte a la mole, por ahí te dejé mensaje en Patreon, chécalo por favor, saludos, bro. Creo que sí te contesté, mi hermano Oniel Max, o no sé si me hayas mandado uno nuevo. Eh, el día de mañana es. Viernes, no? Viernes. Mañana es viernes, lo de la mole es sábado y domingo, entonces checa bien ahí Daniel Max ¿qué onda, porque sí, eh, la mole es sábado y domingo, a ver eh, reafírmame si, si, si, es sábado y domingo, porque aquí me pusiste que mañana vas a ir a verme y no, no, es hasta el sábado. Gracias a María de Jesús, que dice, qué bueno que ya regresaron de la honeymoon, se le extrañó mucho. No, María de Jesús, no fue nada de honeymoon. Eh, mm -hmm. La verdad, a mí, los viajes que realizamos son para eh, investigar, para conocer, para entrevistar a las personas, para eh, documentar. No, no, no hay honeymoon. La verdad, es puro trabajo. Y, eh, bueno, al menos a mí eso es lo que me gusta hacer. Me gusta ir a los lugares, pero a documentar, a informarme, a conocer más. Tú, ¿A ti te gusta más como visitar como turista? Pues yo creo que las dos cosas. ¿Sí, las dos sí, cosas? conocer, turistear, eh, informarse de, de muchas cosas interesantes que hayan por ahí, pero sí, las dos cosas me parecen bonitas. Ok, porque fíjate, a mí si me pusieran a escoger de ir a, a Francia, digamos... Y me dijeran, ¿qué lugares quieres conocer de Francia? Solamente dos lugares, ¿no? Eh, yo yo prefería mejor la casa de Nostradamus, aunque sea por fuera y tomar ah, una sí. foto. Es así. Que la torre Eiffel, por ejemplo. Y preferiría... Eh, ¿Qué más? hay ¿Las en catacumbas? Fran las catacumbas también. Uh -huh. A mí me parecerían muy interesantes las catacumbas. ¿Qué habrá más en Francia? Lo de la bestia uh -huh. de Quebaudán. El Museo del Lourdes el Museo de Alú, por ejemplo, exactamente, sí. Me llamaría más la atención eso que tomarme la foto en la, en la Torre Eiffel. Porque la Torre Eiffel, pues, es, es un momento arquitectónico eh, y la verdad como que no, no, no hay más historia. ¿Sabes? También me llamaría mucho la atención sobre lo de la guerra, lo sobre la Segunda Guerra Mundial. También, me gustaría mucho... También también los museos, los museos que haya al respecto, y estar en los lugares y saber lo que ocurrió, eh, por alguna extraña razón a mí me gusta mucho eh, ver documentales de la Segunda Guerra Mundial, y, y sí, por ejemplo, si vamos a París, me gustaría eso, más que la Torre Eiffel, más que la comida, Tampoco me llamaría la atención. Pues la gente va a la Torre Eiffel, es por, porque pues, es, un, es un lugar donde va todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Sí, sí, pero, es como el turismo, como acá vas exacto. a donde. ¿Dónde pero, pero, pero pues, como es un sitio pues, común que todo el mundo va a conocer, pues por eso y que las filas son larguísimas para subir a la Torre Eiffel. Ah, okay. Pero tiene más lugares muy buenos, Francia, sí. Sí, sí. Europa tiene unos lugares muy buenos. Europa tiene unos lugares muy buenos, eh, sí, eh, no sé, es que no me llama mucha atención Europa, la verdad, no, no, no, te digo que si me llamara la atención sería algo como conocer sobre la Segunda Guerra Mundial, estar en Lounge por ejemplo, sí, sí me gustaría estar ahí, ah, sí. para tomarme uh -huh. una foto y por, para comprarme cositas en el Launch Y entonces, uh -huh. bueno, todo esto es porque me dice que fuimos a la Honeymoon, pero no, no, no, no piensa que fui de vacaciones, ni mucho menos, ¿eh? Completamente fui a sacar historias, a documentar y hacerlo del evento en Mérida. Por eso aprovechamos, de hecho, todo lo que pude ganar en el evento de Mérida, en realidad pues fue eh, gastado durante el viaje. Esa fue mi verdadera ganancia, el conocer nuevos sitios, el documentar y traer buenas historias eh, para mis libros, porque estoy muy emocionado para la creación de mis libros, alguien aquí pregunta sobre FEPO, dice, ¿qué opinas de que el FEPO de Podcast Paranormal no cree que seas investigador y que parece que dijo que tú no eres nadie para desmentir a Mausan eh, Pues, eh, FEPO Podcast Paranormal, eh, eh, mira, hay, hay momentos en la vida que a uno le va bien, y es muy hocicón y puede decir muchas cosas, pero la verdad es que no necesito que él u otras personas digan si soy investigador o no soy investigador. Me parece que cuando yo me presenté en el evento de History Channel, sentado al lado de Jaime Maussan, Giorgio Tzoukaros Jorge Luis Zuckdorf, y Jonathan Díaz y cada uno presentamos nuestras investigaciones, yo también presenté las mías con History Channel frente a un teatro y frente a estas personalidades, ¿no? Entonces, pues pueden decir lo que quieran. Los hechos yo creo que hablan más que, que mil palabras. Y sobre lo de Maussan, eh, que no soy nadie para desmentir a Maussan. Eh, sí, sí soy alguien, soy un usuario, soy una, una persona que es seguidor del contenido de Jaime Maussan. Soy un amante de los fenómenos paranormales, pero sobre todo de la verdad. Me eh, parece que aquí no necesitamos tener títulos de importancia para poder eh, señalar qué es verdad o qué es falso. A mí siempre me ha gustado la verdad y me han gustado los fenómenos paranormales y seguiré defendiendo lo que es verdadero y seguiré señalando lo que es falso. Y, Quiero también decirle a toda la gente, por ejemplo, he tenido muchas invitaciones para entrevistas. Quiero decirle a la gente que yo no soy un contador de historias. Me, me invitan para que yo cuente historias de terror, para que in, in, cuente historias de lo paranormal. Yo no soy un contador de historias. Yo estoy buscando eh, cosas que sean medibles para la investigación, cosas que sean rescatables del folclore, de la historia, de las leyendas... Eh, no estoy para contar historias, ¿no? Pero también puedo, puedo hacerlas. Así que quizá me aviente un podcast también, me voy a aventar un podcast contando historias paranormales o de estas historias sobrenaturales. Es muy fácil, solamente te lees eh, un libro, una, un capítulo de un libro, te lo lees, o lo tienes a la mano, y lo vas leyendo, y así lo vas. Eh, describiendo en tu podcast y eso es facilísimo, es facilísimo entonces me, me gustaría sí, hacerlo también, que lo Sí, verdad uh -huh. pues es que cualquier hijo de vecina lo hace entonces ni modo que yo no lo pueda hacer <risas> también, bueno gente, gracias por esperar el programa, gracias por esperar a nosotros, gracias por estar aquí esta noche también eh, el, el viaje este, lo vamos, vamos a platicar lo que hicimos en el viaje pero quiero saltarme hasta el día del evento en Mérida. Quiero agradecerle a toda la gente de Mérida que se portó increíble con nosotros, que el evento de Tsunami, Terror y Magia es un eventazo. Son los mejores en hacer eventos en el sureste mexicano. Eh, he tenido la fortuna de, de estar con ellos dos ocasiones. mil personas entraron a este evento. Y estuve con personas muy interesantes, muy importantes, personas que, que tienen muy buena vibra. Eh, me refiero a los que tienen esta participación de doblaje, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles fueron sí, los sí, que es. de doblaje? O sea, ¿qué, ¿qué personajes? Estuvo, bueno, no me acuerdo los nombres de ellos muy bien, pero estuvo el que hizo la voz de Spider-Man, ¿te acuerdas? Ajá, la, voz sí, sí. la voz de Spiderman, um, la voz de la tortuga de Nemo, ¿cómo se llama la tortuga? ¿Tú no te acuerdas? Eh, no, pero sí me gusta la, la tortuga de Nemo, sí. ¿Y tú? ¿Tú te acuerdas? ¿Qué? De ¿Cómo decimos? Ah, okay, okay, sí, los, los nombres de los de los eh, que estuvieron con nosotros. Sí. Eh, no, no en realidad, porque no es mi, no es mi rubro, pero ahí los conozco, me, me tome, he, tome, he tenido otras oportunidades en otros eventos con personalidades del doblaje, de actores de doblaje, y son siempre geniales. Entonces hoy conocimos poco a poco, la gente me está escribiendo sobre el Toluca y la, la final que, que perdió ahorita 5-1. Este, pues, ¿qué les digo? El Pachuca es un super equipazo, eh, lo ha demostrado eh, en la temporada regular, eh, tiene al goleador del torneo también. Entonces no hay ninguna sorpresa, ¿eh? El, el Pachuca siempre estuvo como favorito y el Toluca tuvo la fortuna de estar en la final y si se podía hacer algo, ¡qué padre! De hecho, yo como aficionado al Toluca, a pesar de esa losa tan grande de cuatro goles en contra eh, seguiré apoyándolo no es el, el mejor equipo que ha tenido el Toluca, ni es el que más me ha gustado, pero es mi equipo eh, tampoco soy tan, tan futbolero no tan, tan apasionado de fútbol Reconozco cuando alguien es mejor o cuando alguien es, es malo. Veo muchas cosas malas en el equipo de Toluca y veo muchas cosas buenas en el equipo de Pachuca. Eh, pero aún así lo vamos a apoyar todavía el domingo, sea lo que sea. Sí, cuando, apoyar. cuando uno es campeón, lo es porque ha trabajado, porque son mejores, eh, porque así tenía que ser, ¿no? Entonces... El Pachuca tiene todo el porcentaje de, de ser el campeón y muy merecido. Y si el Toluca, por un milagro del infierno, <risa> un milagro del demonio, <risa> logra ser campeón, pues bueno, qué bueno. Pero el Pachuca ha demostrado completamente ser superior. Así que, pues no se preocupen. No, yo no soy de los que me arden porque perdió el Toluca o que... no No, no, no, al contrario, no para nada reconocer lo que es estaría muy molesto si hubiera perdido por por este por fraude por por otras cosas otras situaciones pero teniendo un equipo frente enfrente como el Pachuca que metió todas las que encontró pues ni qué decir eh, eso es todo así que sí. no no no piensen que me voy a sentir mal porque el Toluca perdió al contrario el domingo vamos a apoyarlo hasta el final eh, uh -huh. y pues no queda estar con el equipo siempre y tratar de ser eh, buena, buena afición, me parece que hoy la afición se llevó los aplausos porque a pesar de que íbamos abajo, la afición todavía respondió en los últimos minutos tratando de alentar al equipo y eso es de reconocerse porque mucha gente hace el esfuerzo por comprar estos boletos y jugar esas, uh -huh. y bueno, estar en esas finales, ¿no? Muy bien. bien. Ya me acordé de uno que estuvo allá, Ajá. Eh, Ricardo Bruch. Ricardo, Bruce, uh -huh. estuvieron tres actores de doblaje, ¿Tres? bueno y aparte estuvieron otras personalidades como Jorge Moreno, también estuvo Catulu TV, que, que hablamos poco, pero estuvimos muy contentos en el evento allá en Mérida, aparte Mérida es una ciudad muy bonita, la gente es muy, muy, muy bella, es muy seguro donde, ese lugar es muy seguro, no, eh, mucha gente te apoyó bastante, ¿no? Eso es a lo que mucha voy a Mucha gente, eh, muchas palabras bonitas de todos, eh, todos muy amables. Eh, me encantó las palabras que le decían a él, de, que lo seguían desde hace mucho tiempo, que lo querían muchísimo. Eh, no sé si Patti Cetina está por ahí. Eh, ella fue una de las que fue allá, me Abrazos y besos, Pati, porque el apoyo que tú le diste a él fue hermoso. Entonces, muchos saludos. Eh, todo muy bonito. Fue muy bonito ese día. Sí, a eso voy porque es lo que quería decirles. Que la gente que fue a, a verme van con un cariño grandísimo. Grandísimo. Uh -huh. Y eso, eh, como no sé que aquí me muestran su cariño, pero cuando ya los veo en físico y cuando me dicen esas palabras, cuando veo su nerviosismo, cuando me dan sus regalos, es eh, muy, muy bello, muy bonito, me hace sentir genial, porque hay personas que, que te cuentan mucho sobre que estuviste con ellos en momentos difíciles, que te veían desde chiquito, que sus papás o su mamá eran fans del programa... Eh, la verdad, gente muy bella, por allá estuvo también, eh, ahora que estoy viendo aquí, la habitación del miedo, estuvo con nosotras allá, eh, fue muy poquito tiempo, fue a saludarnos, me dio mucho gusto también conocerla, conocer a su novio, y también se portaron increíble, toda la gente la verdad, se portó muy, muy bien, la gente que, que tenía sus stands, los invitados, la gente que organizó el evento, etcétera, todo salió increíble, todo estuvo muy bonito, estuve muy contento, eh, me hace eh, querer mucho al estado de, de Mérida, y también me da mucho gusto que mi compañero Jorge Moreno haya crecido tanto, ahora que, uh -huh. que lo veo en, en estos eventos, y lo que está realizando, Jorge Moreno lo está haciendo muy bien, y se lo merece, tantos años de trabajo, y de ser una persona tan correcta, eh, tan responsable, me gusta cuando la gente obtiene el éxito cuando son personas eh, maravillosas que se lo merecen, gracias a toda la gente que me acompañó, uh -huh. que nos acompañó a, en Mérida, en el evento de Tsunami Terror y Magia no hice video, debía haber hecho un video eh, del evento, pero el domingo estuvo saturadísimo, estaba lleno, no podías ni caminar, entonces no pudimos sí. había mucha gente bastante, el domingo, ¿no? más que todo el domingo el domingo, exactamente el domingo, había mucha gente y no pudimos grabar, así que también estuvo por ahí el cubo, fue a grabar el cubo, hizo un en vivo, entonces ahí lo saludamos al cubo también, eh, y, y, y hubo muchas sorpresas, ¿no? La conferencia también fue nueva, en esta ocasión, como ya había ido a Mérida y había dado la conferencia que, que siempre ya tenía preparada, quise llevarles algo diferente y me gustó bastante, Creo que incluso con esta conferencia que di, pudiera ir a diferentes estados de la república a darla porque es muy entretenida. Me gustó bastante la participación de las personas y también eh, se, se, eh, es muy recomendable porque se conocen muchos aspectos del fenómeno ovni extraterrestre, de lo paranormal, de la criptozoología y de quien quiera ser investigador. Sobrenatural. Y yo, yo ahora sí. Dime. Yo quedé súper sorprendida, perdóname que te interrumpa. No, no, yo también. quedé súper sorprendida el apoyo de los niños. O sea, que apoyan los niños bastante y hacen muchas preguntas. Bueno. Exactamente. Me sorprende también mucho porque pienso que a mí toda a mí el público que me ve son gente ya mayores a 30 años. Y después, cuando ves que hay niños, uh -huh. pues es como sorprendente, porque no sé de dónde me vean los niños, si ya tampoco hago contenido como para niños, antes porque hacía lo de videojuegos, antes hacía lo de los insectos, eh, los y, y antes hacía como más cómico también parte de, de mi canal de YouTube, pero ahora ya no, de los juguetes también, mm -hmm. pero ahora ya no, y aún así me siguen viendo niños, eso me dio mucho gusto, mm -hmm. me dio mucho gusto que se acercó personas hablando de también de lo de la ansiedad, que me conocieron con ese tema de la ansiedad, otros que me conocieron por el tema de Devani. Entonces, por muchos temas, me hicieron recordar muchos episodios de, de mi vida aquí en YouTube, y es que ya no habíamos tenido eventos desde hace dos o tres años por lo de la pandemia. Este es el, el último evento, bueno, el primero que hago después de todo ese tiempo, y hasta nervioso estaba muy nervioso los dos días. ¿Cómo te sentiste tú Andrea con con este evento con la gente? Pues bien, bien, a mí me gustó mucho. La gente fue muy amable, muy bonitos todos. Igual ya había ido contigo a otros eventos, había ¿no? Sido... Entonces, pues no el apoyarte en eso, me gustó muchísimo el apoyarte pues con el micrófono, con la gente, la gente hacía muchas preguntas. Eh, todo me pareció muy bonito, muy bonito. Estuvo padre. Y ahora sí vamos a platicar sobre este viaje para que, pues, si algún día ustedes se avientan, pues, sepan cómo nos fue, qué hay que hacer y demás. Eh, el viaje, pues, estuvo programado de tres días, en tres días llegar a Mérida. Lo que teníamos que hacer era salir desde el Estado de México y hacer la primera parada en Orizaba, Veracruz, cosa que hasta ese momento estuvo muy bien. Si alguien quiere hacerme preguntas sobre cuánto me gasté, sobre si es seguro, sobre cualquier cosa que tengan dudas de este viaje, por medio de esta experiencia, pues a lo mejor ustedes pueden ir conociendo cosas, ¿no? Y también les voy contestando sus, sus preguntas. Eh, la primera parada fue en Orizaba, me refiero a la, cuando llegamos, llegamos a Veracruz, llegamos a Orizaba, Veracruz, y ahí lo que fuimos a hacer, que ya había hecho antes, pero que quería también que mi equipo conociera cómo era Orizaba y que también Andrea conociera eh, lo que había un poquito de Orizaba. Ya, sí, pero ya habíamos ido a Orizaba. Sí, pero no uh -huh. habíamos ido al panteón, ¿no? Ah, que era no, lo al que pancheón. quería que conociéramos. Uh -huh. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, ni Reyes, ¿cómo estás? Bien mi hermano, hoy te, te escucho apagado, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Um, ten, uh, ven, obviamente no vengo con la introducción cómica de porque tengo horribles noticias y no me refiero a, a que el Pachuca prematuramente ganó la final del fútbol mexicano. Okay. Este, Ahorita quiero que por favor revises en Twitter que oh, supuestamente hace una hora Corea del Norte lanzó un misil atómico y tocó Japón. Eh, y eso había pasado hace como do dos semanas, que Corea había lanzado un misil y había caído en mar japonés y había algo de tensión. ¿Cómo que ahora acaba de lanzar un misil y tocó tocó tierra japonesa? Um, si quieres revisar, ahorita en, eh, en mi Twitter personal es 314 lot Machine, este a retuita un algo que publicó Rusia. Today en español que es este actualidad RT que ¿Sí? según la agencia de noticias uh, no puedo pronunciar bien el nombre pero se deletrea K Y O D O Q, O D O, -O -E. según ¿Sí? hechos, este son los que están dando la nota Ok, no sabía. Eh, habían lanzado, como te repito, en semanas atrás un misil, Corea, que sobrevoló el espacio aéreo japonés y cayó en el mar. Pero si tú estás diciendo que acaba de suceder eso también, si tocó tierra, eh, si es un problema, digo, no sé. Vamos a checarlo, vamos a esperar a que haya más información, a ver qué sucede. No te alarmes, no te alarmes, mi hermano. Bueno, sí, pero tú ya sabes cómo una cómo son, cómo son co comenzó la Primera Guerra Mundial. Primero por un asesinato, luego unos llamaban a sus aliados y los otros llamaron a sus aliados. va uh, Solo sea entonces pues cuestión de horas, a ver qué ocurre. Sí, exactamente sí, por, por sucesos como ese del archiduque eh, en la Primera Guerra sí, Mundial. Que, sí, que fue, que fue asesinado y que un conflicto local se convirtió en un conflicto mundial exactamente y bueno en la segunda guerra mundial por la invasión de alemania a, a polonia bueno creo que ya entre comillas más o menos pero según ya se preocupaban de que cuando hitler tomaba el poder que iba a invadir el este de europa obviamente no les cayó el 20 hasta que tomó francia bueno mi hermano, no bueno, te preocupes por eso de ese misil, esperemos, yo yo no siento que vaya a pasar nada, pero últimamente he fallado mucho en mis pronósticos, así que mejor no le me hagan caso, pero bueno mi hermano, ¿quieres contarnos algo más antes de que terminemos la transmisión y a lo mejor revisemos las noticias? Bueno, yo ya estoy revisando, pero... ¿sabes? Este, saludos Andrés, este, nomás, eh, vos mínimo, ya es una curiosidad personal, este... Um, ¿Conoces a la luchadora de la Arena México, Stephanie Backer? Te pregunta Andrea. ¿Me pregunto a mí? Yo, no, no, no. No, qué? es que si buscas en Google Imágenes, es que parece tu hermana gemela. Oh, ¿Cómo uh... dices que se llama? Stephanie Baker. A ver, voy a buscarla. Vamos a, a buscarla a ver si es cierto que te parece a la luchadora Stephanie Baker. se va a sorprender, van a ser, son dos gotas de agua. Muy bien, mi hermano. Pues, ¿a ¿algo más antes de que pasemos a lo que sigue? Ah, pues, bueno, si es que obviamente no se, no se sa obviamente no entramos en alerta atómica mundial, pues, no sé, si mira. Te voy a, ya cuando pueda volver a escribir en Twitter, la, perdón, en Facebook la próxima semana, cuando oh, me dejan oh, el sí. castigado, este, o te voy a ayudar a que te den por, a, bueno, que te, bueno, que darle más difusión a cómo te pueden donar tu, a tu cuenta para que puedas tener más presupuesto para venir a Tijuana y a Tecate, y también no solo quisiera que viniera Andrea, Sino que también nuestra amiga en común, la doctora Viridiana Viridina Mirror, los, los acompaña. Ay, ah, eso sería genial. Gracias. Y aquí bueno, estamos no viendo en pantalla. Por ahora es todo oh. no, por hoy, porque obviamente el, los obviamente, o, o eventos de terror de la vida real, obviamente, sobresalen sobre, sobre, sobre so, una aparición de la llorona o del charro negro. No tengo mucho más que contar por ahora. Muy bien, mi hermano, te mandamos un abrazote hasta San Diego, California, y sabes que este es este tu espacio, también cuando quieras puedes llamar y contarnos historias. No estés triste, no pasa nada. Bueno, está bien, este, después hablamos, buenas noches. Bye, Bye buenas noches. noches. Me descubrieron, soy luchadora, pero bueno, no importa. Eres luchadora. Ya, ya que... María José Roses dice, saludos muchachos, mis, mis hijos te dieron una playera de recuerdo de aquí en Mérida, Yucatán, ah, ¿y sí? qué creen? Claro que sí, incluso la tengo puesta, si están por ahí los chicos, que la vean, que vean que sí, me gustó mucho, que la he estado utilizando, y que gracias inmensas por eh, este obsequio, pero sobre todo por tanto cariño que me mostraron allá en Mérida, gracias de verdad, chicos, gracias a toda la gente que fue en, eh, que fue al evento. Muy amables ellos, esa familia, muy bonita. Sí, sí, muy, muy amables, muy bonita familia. Gracias. Entonces llegamos a, a Orizaba, Veracruz, y lo primero que hicimos, o lo único que hicimos, bueno, nos fue mal, bien y mal. Primero porque yo días anteriores se había hecho, pues, eh, apuntado cuántas horas nos tardábamos a cada lugar, cuánto dinero nos gastábamos en cada lugar para ir... Eh, para que todo saliera bien, como yo lo tenía planeado y pudiera hacer mi trabajo bien. Y llegamos bien, llegamos justos. hasta temprano llegamos al Panteón de Orizaba, Veracruz, donde hay dos casos interesantes y que el día de mañana subiré el video. Eh, es sobre la piedra del gigante y la tumba de la niña del ángel. Son dos historias muy interesantes la primera es una piedra enorme que está en medio del panteón y que tiene la figura de un gigante. Y que la historia cuenta que esa piedra está ahí desde antes que la ciudad de Orizaba se erigiera. Es decir, desde que estaban los primeros nativos, esa piedra siempre estuvo colocada ahí y ahí hicieron esta, eh, este, este petrograbado de un gigante. ¿Te gustó esa piedra del gigante? Andrea? Sí, sí, mira que no, o sea, nunca había oído sobre, sobre esa historia. Entonces, cuando la vi, me, me encantó, fue el dibujo del conejo. ¿Te acuerdas del conejo? Que estaba al lado del gigante. Ajá, había un conejo. Un, un conejo. Y había otra cosa había al lado, otra ¿no? otra cosa al lado, como otro animal. No me acuerdo muy bien. Pero el conejo se veía muy claro. O sea, uno subía como una plataforma y se veía perfecta las, las imágenes. Todo muy bien. ¿Tú crees que hayan existido gigantes en la antigüedad? Yo creo que sí, pero no del tamaño así como se imaginan, o sea, súper grandes, no. Yo creo que sí existieron, eh, y como dijo un señor que estuvo en tu en conferencia, tu conferencia ¿Sí? que le hallé muchísimo la razón porque decía que, eh, el de quizás sí existieron los gigantes pero no como nosotros lo imaginamos que eran sumamente grandes sino que eh, evolucionamos a lo que somos ahora o sea que antiguamente como decía la Biblia eran eh, de tres metros y así como Goliat no okay. pero eh, evolucionamos a lo que somos ahorita tenía toda la razón para mí no yo yo sí creo que de pronto sí existieron eh, entonces sí, sí le hallé como la razón a ese señor cuando estuvo hablando en tu conferencia ¿tú crees que, eh, bueno, sabes si en Colombia hay alguna cosa que haga referencia a algún gigante? Mm, pues que yo tenga entendido lo que yo he investigado hay unas pinturas rupestres donde hay unos dibujos donde aparecen unos, eh, como unos seres gigantes solamente tengo información de eso pero de otras historias no. Es que allá en Colombia es un poco difícil como encontrar esas, esas, esas historias y esas cosas, pero sí eh, tengo entendido de que hay unas pinturas rupestres eh, lo que se llama Chiribiquete. No sé si algunos aquí conocen, que sean colombianos, que conozcan Chiribiquete, donde hay unos, unas pinturas rupestres y ahí hay unos dibujos de unos gigantes. Chiquiribete. Chibiriquete. Chibiriquete. Uh -huh. muy bien eso no lo sabíamos y también la tumba de la niña del ángel una niña que bueno la historia se las va a contar mañana pero que fallece le ponen su ¿cómo se llama? cripta eh, sí cripta, cripta en donde hay un ángel que la está arropando que la está tapando y se supone que esta niña sale a jugar en el pantrón, ya saben la clásica historia de los niños eh, fantasmas que juegan en los panteones. Hicimos algunas entrevistas y ya verán lo que la gente nos dice. Pero son dos de las leyendas o dos de las historias interesantes de Orizaba. Dos de muchas, porque en mis viajes que he realizado a Orizaba me he encontrado con muchas. Orizaba es una de las ciudades o de los lugares, Orizaba, Veracruz, que tiene más historias y más leyendas. Así que esas dos al menos recopilamos ahí, eh, quería hacer un video, quería que Andrea conociera esa parte, y de ahí se supone que teníamos que ir ahora a eh, los Tuxtlas, íbamos a ir a los Tuxtlas, para ver la cabeza olmeca más gigante que se ha encontrado, que está en, la, en el parque, bueno, más bien en el, la explanada central de los Tuxtlas, y quería tomarme una foto ahí y conocer la cabeza Olmeca, pero sucede que nos empieza a llover, nos vamos al vehículo, y cuando subimos cosas a la cajuela, que ya no cierra la cajuela, Ay, sí. todo estaba bien, íbamos con buen tiempo, pero que de pronto ya no cerraba la cajuela, y unos azotones que le damos a la cajuela, y ya no cerraba, y obviamente no nos podíamos ir, no podemos seguir el camino con la cajuela abierta, pues va llena de cosas, se saldrían las cosas, o sea, empezó la maldición, empezó a oh, sí. terrible con lo de la cajuela, dije, no puedo creerlo, vamos también, y ya empezó algo mal, la pinche cajuela no cerraba. Dice Dalia, ¿Qué ¿cuánto mide esa cabeza? ¿Sabes usted? Creo que mide casi Casi tres metros, la, Dalia. La, la, sí. la más grande. La más grande. Yo no, no la... No, no la... tres metros, no, tres metros, eh, tres metros, creo que tres metros setenta. Yo la porque verdad... Yo leí. No sé, porque ya no pudimos ir, gente. Nos quedamos ah, sí. en Orizaba. Como, como no podíamos cerrar la cajuela, pues ahora tuvimos que buscar a alguien que la arreglara. Ah. Fuimos a, a un lugar ahí, a unas calles a que arreglaran la cajuela y dijo esta persona, si yo se las arreglo, voy hasta la ciudad que estaba más cercana, consigo la pieza y regreso a ponérsela alrededor de una hora. Dijimos, bueno, uh -huh. una hora, pues ya, ya que vamos a perder una hora, mientras tanto, vamos a Córdoba. Córdoba es la siguiente pueblo que sigue, bueno, ciudad que sigue en Córdoba, Veracruz, y ahí fuimos a visitar un museo que yo ya conocía, pero siempre que uno va a los lugares que ya ha visitado y va con más años, va con más conocimiento o va con otra idea, descubre nuevas cosas. Y ahí en el museo, que vimos? Piezas arqueológicas, encontramos eh, ah, libros, Tú compraste uno, ¿no? Compré un libro. Uh -huh. De Le, leyendas. De leyendas, eso está buenísimo. Eh, encontramos petrograbados, mm, uff, muchas cosas. También había una, una de pinturas, una exposición de, de pintura. Había una exposición de pintura, de, ah, acuarela. pero de acuarelas de un, de un artista que ya había fallecido eh, y estaban en venta sus obras. Eh, eh, eran acuarelas, sí, eran acuarelas. Le mandamos un saludote a nuestro amigo, hermano Mario Valdés, te mandamos un abrazote Mario, a ver ya cuando nos vemos aquí en la casa. Ahí está, un saludo para Mario. Y pues yo descubrí algo bien interesante, algo que voy a poner dentro de mis libros de criptozoología, porque encontré, lo, los vestigios que habían ahí eran olmecas, y sobre los olmecas en realidad no se sabe mucho, se sabe o se dice que es la cultura madre, y eso es lo que nos hacen ver en, las, en la escuela, pero ¿saben qué descubrimos? Que incluso llamarlos los Olmecas es incorrecto, no se sabe el nombre real de esa cultura ancestral, se le llamó los Olmecas porque en el descubrimiento de las cabezas Olmecas que, que tuvo un proceso, uno de los eh, eh, arqueólogos hizo mención de estas cabezas eh, con la comunidad Olmeca, una comunidad que estaba vigente en ese tiempo eh, y que eran, pues, una, pues, era una, ¿cómo se dice? Indígena, es una, que eran, pues, una zona indígena que te llevaban el nombre de los Olmecas, que es las personas del Lule del o algo así. Olmeca. Alexa, ¿qué significa Olmecas? Olmecas es una forma del adjetivo plural Olmeca que tiene dos excepciones. Uno, como adjetivo significa, dicho de una persona, de un antiguo pueblo que habitó una zona en torno al Golfo de México. Dos, como adjetivo significa, perteneciente o relativo a los Olmecas. <risa> Pero no dijo nada. No dijo nada. Es como <risa> no, sí, gente no. del árbol de Lule. Eso significa Olmeca. Entonces... Por eso comenzaron a llamársele Olmeca a los descubrimientos de esta civilización. Ya, perdóname. La palabra Olmeca significa habitantes de la región del Ule. Habitantes de la región del Ule, pero ese no es el nombre correcto de los Olmecas. ¿Por qué? Porque no dejaron inscripciones. No tenemos datos, letras, palabras, no tenemos algo que nos hable sobre los Olmecas, solamente eh, las piedras colosales, las cabezas colosales y algunas figuras también muy toscas, muy gruesas, muy extrañas, representaciones de jaguares o de humanos jaguares. Y es todo lo que sabemos. En realidad no sabemos nada. Y en ese museo de Córdoba, me encontré con una piedra, una piedra que mostraba a un felino, pero tenía un colmillo largo, un colmillo que le sobresalía del hocico, o bien pudiera ser una lengua muy larga. Entonces, si fuera un colmillo largo, eso sería completamente la representación de un tigre mm, dientes de sable. Imagínense eso. Yo le pregunté a las personas del museo si tenían más información sobre esa piedra, y me dicen que no, que las cosas que tienen en el museo son donaciones de personas que eh, al construir sus casas, al hacer su siembra y demás, encontraron piezas arqueológicas y esas las donaron al museo. Es decir, no hay ningún dato sobre las piezas que tienen ahí, y eh, solamente interpretaciones. Entonces, encontrar un animal representado en una piedra con un colmillo muy largo, una lengua muy larga de fuera, fue algo muy interesante, ¿no? Sí. ¿De qué trataba ese animal? Tomé fotografías, obviamente esto lo escribiré en mis libros de criptozoología, así que eso, esa visita al museo fue muy buena, me gustó mucho, estuvo interesante, y nos tomamos fotografías fuera del museo, hay un mural con eh, cosas representativas de México y estuvieron muy buenas las fotografías las pueden ver en mi Instagram también Andrea las va a subir en su Instagram ¿verdad? Sí, sí, ya estoy subiendo las fotos, yo digo que esa, eso era, eran dientes eran colmillos, porque ellos allá en el museo decían que era una, una lengua ¿cierto? Que eran una lengua. No, en realidad no, dije, no dijo nada, o sea, yo le pregunté que qué era y me dijo que sí cuando le dije que eran colmillos y me dijo que sí cuando era una lengua o sea, no sabían, en realidad no sabían pues yo digo que era más que todo unos colmillos, sí se ve la punta así. Eh, dice que muestra la fotografía, todavía tengo el material en, la, en el disco duro, pero en mi libro va a salir esta piedra porque para mí es importante, es interesante. De ahí terminamos la visita en el museo, nos tomamos fotos en ese... A mí me gustan mucho las pinturas, los, los murales, siempre me han gustado mucho los murales, en las ciudades, en los pueblos, siempre me han gustado. También me gustan mucho. Y están muy bien hechos. Y más si tienen una representación de, de las costumbres o de la cultura del lugar, siempre me han gustado los murales. Me tomé fotografías ahí uh -huh. y me empecé a dar cuenta, bueno, siempre me he dado cuenta, pero me empecé a, a sentir nuevamente como ya tenía mucho que no salía de viaje. Me empecé, empecé a ver nuevamente que México es súper bonito, súper bonito y lleno de cosas maravillosas y de lugares interesantes y cosas que no muchos conocen porque no eh, tienen eh, la visión, porque no van con la idea de encontrar algo interesante, por ejemplo en ese museo, si vas con un tipo de conocimiento buscando más información de seguro encuentras cosas, y así fuimos encontrando solamente en esa pequeña parada que hicimos en Córdoba, Veracruz. Sí, yo cuando, cuando vamos a algún pueblo o algo, siempre me quedo mirando los murales porque pues, me parece un, una expresión artística muy bonita, y me doy cuenta que en México hay mucho talento eh, para pintar murales, hay mucha gente que tiene muchísimo talento, o sea, eso es, yo quedo sorprendida, al darme cuenta la cantidad de personas que hay, que hay artistas que tienen un talento increíble para, para hacer los murales y, y ese mural donde nos tomamos las fotos me gustó muchísimo muy bonito y bueno, terminamos esa visita ahí en Córdoba que fue rapidísima, fue lo que nos traían la pieza, regresamos a, a Orizaba para que nos pusieran la pieza en, el, en la cajuela y pudiéramos cerrarla y pues ahí tardamos como cuatro horas perdimos horas. todo, el día, perdimos todo, el, día. todo sí, el día, todo el día ahí esperando en el auto a que llegara la pieza, y de que habíamos llegado muy temprano, de que habíamos ya aprovechado el tiempo para visitar parte de Orizaba para visitar Córdoba. Pues ahora nos estuvimos esperando todo el día ahí en ese lugar, esperando la bendita pieza que después de que llegó no quedaba no quedaba y no quedaba y la verdad porque estoy medicado que si no yo hubiera hecho el berrinche de mi vida o sea hubiera yo sé cómo me pongo me pongo muy violento entonces eh, pues me calmé traíamos unas tortas fíjense que nos hicimos unas tortas desde que salimos a las 4 de la mañana desde el estado de méxico y eso fue lo que comimos. comimos, nos tocaba dos tortas cada quien, comimos sí, nuestras las comimos. tortas, y eso fue sí, lo que tiempo. nos ayudó, eso fue lo que nos ayudó uh -huh. ese día, y después tuvimos que correr, bueno, irnos rapidísimo rumbo, ya no a los Tuxtlas, ya no a visitar la, la cabeza olmeca gigante, porque ya era de noche, qué lástima, ¿no? ya no podíamos llegar a ver la cabeza olmeca y teníamos que llegar a Catemaco, que es otro lugar en Veracruz, y que ella había eh, rentado ese Airbnb en Catemaco y iba a tener iba a ver al brujo mayor también ahí. Pero oh maldición. Oh maldición. Y ahí hubiera hecho doble berrinche y de ahí hubiera hubiera hecho ay oh, oh, horrible, casi hasta se me, me entrelazan las tripas ahorita del coraje porque yo confiando en el Waze, en el Google Maps en mi este, compañero que manejaba y mi otro compañero que era copiloto dije, pues nosotros vamos atrás, nos vamos durmiendo si queremos todo va a ir bien y no, resulta que vamos tardísimo de noche y después nos perdemos quién sabe cómo hicieron mis compañeros para salirse de la pista quién sabe qué chingas hicieron se salieron de la pista uh -huh. y nos empezamos a meter por un lugar. Un camino. Horrible, cerrado, lleno de agua, de baches, de maleza. Solo. Solo el internet, ya no había internet ahí. Oscuro. Cuando revisé dónde estábamos, porque dije, esto ya no está normal, esto ya no está bien, llevábamos horas. Horas en ese camino, yo estaba pensando en que por ahí no saliera algo. Sí, yo dije, ¿por qué? ¿Dónde demonios nos metimos? ¿Cómo es posible que aquí iba la línea amarilla? Y de pronto me fijo en el mapa y me daba un punto en completo, completo lugar verde. Todo era verde alrededor y las carreteras estaban lejos. Nos metimos a un lugar planada yo también estaba ya con el Jesús en la entre enojado y ya con el Jesús en la boca, ya no sabía ni qué hacer nuestro primer día de viaje uh -huh. había sido terrible o sea, no sabíamos no había, dónde o sea, íbamos era, a llegar era, no había señalización, nada, ¿no? Nah. era un camino perdido en la nada eso era impresionante no, no. fue terrible Hasta, uh -huh. la pasamos muy mal ya estábamos desesperados porque si se quedaba el coche ahí, porque uh -huh. si ya no había camino por dónde pasar, porque si nos salían personas en pleno camino en la oscuridad, porque si pasaba cualquier cosa, estábamos en medio, en medio de la nada. Pero después de unas horas, afortunadamente salimos a, a un, la civilización. A un pueblo, <risa> y bueno, yo ya andaba que con que se me. Que quería tirar el miedo, llegamos muy noche a ese lugar, que era así precisamente parte de San Andrés Tuxtla, ya no era el centro donde teníamos que ver la cabeza olmeca pero pues había unos taquitos ahí, y pues eh, para quitarnos el miedo tuvimos que comprarnos un, muchos taquitos. Y ahí ¿no? ya se te pasó, el Lino, ahí ahí cuando llenaste el estómago, entonces ya. No, ahí aparte ya. fui al baño, fui al baño y ahí... Fíjense qué mala onda, llegamos ahí al, al pueblito este y había dos hoteles y pregunté en un hotel así como, eh, buenas noches, este, tengo un problema, estoy, pero que quiero ir al baño, ¿cuánto me cobra por entrar al baño? Y no, no, no, no, no aquí no, aquí no, aquí no. Y en el segundo igual, o sea, nos corrieron de, no, no, no, aquí no, hagan el baño. Y estábamos en las calles principales, era como, ¿dónde hago? Pero encontré un bar abierto, ahí donde estaban cheleando y... Entonces, pude, pude ir comprar una cerveza ahí y ya me dejaron entrar al baño y después nos fuimos a comer los taquitos, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh, sí. Ya con más tranquilidad con los taquitos, ya decidimos, pues, seguir el camino y avanzar. Que estaba a media hora ya Catemaco. Entonces, llegamos a Catemaco ya de noche, ya no se veía nada. Y afortunadamente, la persona del de, Airbnb nos estuvo esperando, sí. verdad, era muy una señora, sí, era una señora muy amable la señora, porque se esperó hasta bien tarde, ¿no? Sí, sí bien, se esperó bien, muy tarde tal. esperándonos y pues bueno nos recibió, nos dio las llaves y ya por fin íbamos a descansar el primer día eh, bien o mal había salido pues eh, ese primer viaje no tu, no pudimos ver ya la cabeza holmeca que era el plan uh -huh. y conocer el museo de los tuxtlas también era ese plan pero no lo pudimos hacer por esos problemas eh, del carro y los problemas de perderse en la carretera, pero bueno, ese día ya dormimos tranquilos en, en Catemaco, ya no pude entrevistar al Brujo Mayor tampoco, no pude ver la laguna tampoco, y iba a investigar eh, y a, a hacer entrevistas sobre una leyenda, sobre la leyenda de la, de la marrana con zapatillas, y ya nos habían contado aquí la historia de una bruja que se convertía en una marrana, en un cerdo y que traía zapatillas entonces ya no pudimos hacer tampoco eso, pero al siguiente día ¿a dónde nos fuimos? salud, salud, salud, salud. sí si me quiere llamar por whatsapp, debe ser por whatsapp no por teléfono, el whatsapp es el siguiente pues si alguien es de Veracruz y me quiere decir algo que me perdí pues puede llamarme y contarnos parte de ahí, o decirnos, oh, yo ahí tenía una casa, ¿por qué no me escribieron? Nos lo hubiéramos recibido, porque así me pasó todo el viaje. Uh -huh. Siempre dije a dónde iba, dónde estaba, y nadie me contestaba. Uh -huh. Y cuando ya estábamos en otra ciudad, empezaban a contestar, hoy estás aquí en Veracruz, este, pasa a tal lado. <risa> Salud, ya pegaste la gripa. Salud. Mira, aquí dice John Piratón. Aquí dice John Piratón algo. A ver, vamos a ver. Dice, uy, se me pidió. Ah. Hubiera sido a la jungla al lado de Nancy Yaga. Hay una parte donde puedes poner tu casa de campaña. No, no, pero no traemos casa de campaña, mi hermano. Y este, a mí me preocupa mucho el baño porque... este, No soy como de esas personas que entran al baño y, y pueden hacer rápido. O sea, se sientan y, y ya... Acaban rápido. <risa> yo, yo no tengo un problema como, ¿cómo se llama eso cuando no puedes hacer? Estreñimiento. Yo tengo como est estreñimiento y necesito estarme ahí las horas en el baño. Entonces, pues ahí estoy con el teléfono. A veces de ahí hago, ahí mismo estoy haciendo videos. Hola, <risa> o <sea>, hola, gente. <risa> ahí me tardo. Hola. No puedo, no puedo hacer rápido. Hago en abonos, o sea termino y después ya cuando voy a salir me doy cuenta como que hay más entonces me regreso entonces para mí el baño es horrible necesito un baño donde tenga el tiempo pues la gente quiere estar en paz en un baño sí, pues, exacto, sí pues no normal. y cuando, cuando era scout, fíjate que el baño sí, en, en los cerros en el monte, en todos lados sí podía ser pero ahora ya no ya no puedo. Incluso cuando me siento y después me levanto, ya no puedo mover los pies de que se me duermen. O sea, ya sufro hasta para ir al baño. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola. Eh, habla con José, de aquí de Sonora. Juan José, puedes acercarte a ese teléfono para escucharte. Ok, ¿qué tal ahí? Un poquito mejor, mi hermano. A ver, cuéntanos. Muy bien. Eh, no sé cómo se llama, pero creo que se llama Doppelganger. Sí. Sí. Pues yo tengo una historia de mi familia acerca de eso. A ver, cuéntanos esa historia de Doppelganger, porque no hay muchas historias sobre eso, ¿eh? eh y menos en Ajá. América, así que suena interesante lo que nos puedes contar. Eh, y esto pasó, eh, pasó alrededor de los años 80. A ver si te puedes acercar o poner manos libres porque si sí te escuchamos lejos. Ok, perdón. Eh, de hecho esto pasó en los ochentas, familia. Ok. Pues resulta que acá pues tenemos el, el, lo típico de la carne asada, pues los monteños. Sí. Y, bueno, una, no sé, en las épocas de Navidad empezamos a reunirnos personas de Sonora, personas de la familia alrededor de Mexicali, y en este caso, eh, la prima de una, de una tía mía, que era niña y se eh, llegó con ella, a, a la familia, perdón, que, <ríe> estoy un poquito agitado, porque está haciendo ejercicio. Ok. Perdón. Eh, Ahí te escuchamos mejor. Ah, qué mejor. Este, pues resulta que mucho mejor. Resulta que esta prima, eh, siendo la misma década, la verdad que mi tía, mi tía sin más Diana, eh, como se dice? Era era un yemunque para todos estaban juntos. Resulta que haciendo una carga asada, ya cuando los adultos estaban un poquito subidos de tono, empiezan las las historias clásicas, no la charras, los, los cuentos de terror y todo eso. Sí. Para eso pues, ya es muy miedosa. Y mi, y su prima también era muy miedosa. Entonces resulta que ya llega a las altas horas de la noche pues eh, la prima le dice a mi tía que quiere ir a quiere ir al baño que se la, que se le acompaña Ah no no perdón perdón que quiere, que quiere tomar agua que la acompañara para adentro le sí. dice a mi tía que mejor no ir allá afuera que están en una fogata entonces eh, llega vuelve, vuelve la prima de mi de mi, de mi tía a, como a los diez minutos, vuelve a la, a la fogata, y los esperando ahí eh, a que terminen de contar, le, le, ¿cómo se dice? le pide a mi tía que, que vayan al baño, en ese entonces, pues, en, en la casa de mi abuela no tenían energía eléctrica, era de esos baños como de cosa, sí. como, de, como de campo, entonces le pide que la acompañen van para allá, y la puerta pues era no tenía ni siquiera puerta era era solo cómo se dice una cobija de esas cuadradas que dejaba ver parte de abajo de los pies entonces le dice a mi tía cuéntame algo en lo que estoy enfrente en lo que estoy en el baño para que para sí. que no me dé miedo la pura de no ninguna. y sí al principio las cosas eran eran muy muy normales pero la prima de mi tía empieza a decir y esas incoherencias empiezan a convertirse en blasfemia y se, se le empieza a cerrar, empieza a hablar mi tía y la, y la prima no, no le no le contesta bien o sea le contesta incoherencias y empieza a hablar mal y empieza a hacer mucho frente ella no va a mirar a la pelota de, de la prima y de un momento a otro empezaron a cambiar los pies Okay. Ya un momento los eh, pies eran pies de cabra. Okay. Ajá, entonces, eh, mi tía recuerda algo que es costumbre acá, pues cuando dice a los abuelos que al momento de que, de que tienes una aparición o, o algo así, tú tienes que echarle eh, pues de la madre, ¿no? Sí. Me, que, mentadas, ¿no? Ajá, sí, exactamente, mentadas para que se aleje esa cosa. Entonces, pues mi tía empezó a gritarle, a gritarle, gritarle madre. ¿Cómo, ¿Cómo le Entonces, gritaba? ¿Madre? ¿Cómo le gritaba? ¿Qué le decía? <risa> no, pues le echaba de la madre. ¿Cómo es eso de la echada de la madre? Echada de la madre, son... con pues, majadería, ¿no? A ver, así, hazle como si tú fuera tu tía. No, no, no. No, por si estoy un poco nervioso, porque siempre he querido marcar. No, no te preocupes, pues como, como somos de otro lado, nosotros no, no nos afectan esas groserías porque no son diferentes. Entonces, no, no, no. Son, son más o menos iguales, ¿no? Pues yo convivo con muchas personas que son de acá también, perdón, de, de, de, del sur, pues son iguales, ¿no? Las clásicas o así, ¿no? No es que, por ejemplo, acá una grosería es pelaná, entonces no, no es lo mismo. Ah, ok. Entonces, pues empezaron a escuchar a mi prima eh, gritar. Nosotros bueno, mi abuela vivía enseguida, parece entonces de un, de un como arroyo. Ajá. O sea, un arroyo seco, ¿no? Donde pasaba el agua. Sí. Había un punto en ese entonces. Era un poquito más la cosa. Eh, le empieza a gritar y los demás, pues se alertan. Vienen corriendo. Pero para eso, cuando antes de que llegaran ellos corriendo, mi prima, ay, perdón, mi tía alcanza a ver que su prima. O sea, con las patas de cabra, sale corriendo. Y, y mi familia alcanza a ver el animal ese que brinca hacia el, a, a, para perderse en el. en el río este, ¿cómo se llama? Arroyo. Uh -huh. Entonces, a, alcanza a ver a este animal, eh, sacan a mi tía nerviosa del baño. ¡Ay, bien! Sacan a mi tía nerviosa del baño, eso lo, lo presenciaron todos. Y le preguntan qué, qué había pasado. Ella les cuenta y una de sus, de sus otras primas dice que no, que es imposible que, que eso haya pasado, porque, porque la, la prima de mi, de mi tía estaba dormida en la, en la parte de adentro de la casa. O sea que, porque, no, que no, era, no era ella, ajá. sino que era como alguien que se, se veía igual. Ajá, exactamente. Entonces, resulta que en lo que aquí cree mi familia... Y lo que cuando cuestionaron a, a la prima de mi, de mi tía, uh -huh. eh, lo que había pasado era que al momento de que la prima había, le había dicho a mi tía que iba a ir al baño, o a tomar agua, no si sí, a tomar agua, sí. no porque le ganó el sueño y se quedó durmiendo en un sillón. Entonces lo que volvió para estar conviviendo con mi familia nunca fue mi, la prima de mi tía. Ok, entonces vio a un demonio que se puso, o se puso la imagen de, tu, de la hermana de su tía. Sí, así es. Y ¿Qué? pues esa es la historia de, de, de, de mi tía, ¿no? Todo el mundo convivió con esa esa cosa un rato. Sí. O sea, no, no. no. Pero pues ya, ya hasta que pasó lo que pasó, pues se dieron cuenta que, que la muchacha nunca salió. Oye, pero ¿cómo dices que le vieron que sus pies se convertían en, en patas de qué? patas como de cabra, pero más, más gruesas, peludas. Manches, ¿y qué pasó? O sea, ¿se fue? Se fue, sí, sí, pues eh, lo que miraron ellos es que, pues mi tía nunca salió del baño, ¿no? Eh, ella solo le, le, le tiraba de madres para que la cosa pues reaccionara y se fuera. Entonces, como mi tía gri estaba gritando, las personas empezaron a, a acercarse. Estamos hablando de unos 10 metros para para un lado, pues, está un poquito alejado porque como era una fosa, no podía estar cerca del, del, del, de la parte principal, pues, por la pesta. Pues. Ok. Entonces, ¿Eso fue? Entonces, ajá. eso fue como los ochentas. Ok. Mi tía ahorita tiene unos 50 años, 60 años. Ok. Entonces, ¿el diablo se hizo pasar por ella? Eh, por, ajá, por la prima de mi tía. Es lo que dice, ¿no? no manches, eso sí está está feo no me imagino que alguien se haga pasar por un familiar mío y que de pronto vea que tiene las patas peludas de cabra eso sí estaría gacho lo, lo, más, lo que más nos, nos se nos hace curioso a los que no lo vimos, a los que no lo vivimos o sea, a las generaciones es que eh, pues todos cuentan que miraron esa cosa correr hacia el, hacia el ¿cómo se llama? hacia el arroyo Sí. Pero hasta ahí miraron, no me no ni nada. No, no te puedo decir que, que miraron una, forma, una persona en forma de cabra ni nada, sino que ellos miraron, pasaron una sombra corriendo hacia allá, porque en ese entonces no teníamos más que el eh, luz de fogata y, y así pues éramos familia pobre. Bueno, mi familia ¿no? Sí, sí. No, no te preocupes. Eh, pues yo entiendo claramente que uno eh, hacía actividades al aire libre y en estos lugarcitos que es muy bonito convivir en la naturaleza, pero de pronto cuando se oscurece y donde están donde hay lugares como remotos, no sabemos con lo que nos vayamos a encontrar, quizá pudo haber sido uno de esos espíritus que cuidan la naturaleza. Uh -huh. Si ¿Sí te puedo contar otra, ya que estamos entrados aquí. <risa> este, a ver, cuéntame, rápido, porque Gobernación dice que ya llevas 10 minutos, que tienes 5. Ok, muy bien. Ok, entonces, eh, esta misma tía, pasando algunos años después, en, en los 90, no sé, eh, resulta que se casa con una persona, eh, tiene un hijo. Sí. Eh, la persona esta, pues, pues, se separa de ella, él, igual le, le pone casa mantiene a su hijo, y a mi tía, y le da vuelta cada, cada cierto tiempo. El señor eh, llevaba al kinder a, a su hijo en mañana, y le regaló un perrito. Ajá. Este perrito, eh, mi primo era un poco rudo, estamos hablando de cuando él tenía unos 3 a 4 años, y pues se supone que, que la percepción de los niños es un poquito ¿no? más vívida esa edad, ¿no? Sí. Entonces, eh, resulta que resulta que le regaló un perrito, esos chiquitos, parece chihuahua, pero pues un más alto, ¿no? Sí. Entonces, siempre que llegaba del kinder, mi primo siempre que lo traía mi, mi, mi tío, se ponía a platicar con mi, con mi tío, lo que y dejaban al niño jugar en el patio con, con el perrito. Ajá. Para el perrito, un terror estar eh, repitiéndose todos los días, porque mi primo era un destroyer, era, era muy, ¿cómo se dice? Muy... Tenía una forma muy ruda de, de, de, de saber que lo quería el perrito, ¿no? Jugaba con él muy rudo. Entonces, cada vez que miraba al perrito, el perrito salía corriendo porque lo agarraba la, de las patitas y lo hacía bailar. Y la, el perrito lo asustaba, lo correteaba, le jalaba la cola, le, le jalaba las orejas, se subía encima de él y cosas así. Entonces, eh, un día de esos, el perrito pues, ya, tenía, ya estaba aterrorizado de, de, tanta, de tantas cosas que le hacía el eh, primo. Un día de eso llega mi primo y, y lo busca el perrito. Y lo empieza como todos los días a hacer bailar. Empieza a hacerlo bailar y, y reírselo. Y el perrito está chille, chille. Y en sí. eso que está chille, chille, se cae un momento. Y para decirle a mi, a mi primo que lo deje destrujar de con una voz eh, inhumana, ¿no? Una voz de perro. Pero le dijo, deja destrujarme. De a a ver, a ver, a a ver. Que... O sea que eh, una... lo estaban agarrando Ajá. haciéndolo bailar. Y el perrito estaba chille y y después el perrito dijo: Déjame destruir. De ah, algo así. Y pues lo cabrón es que, en que la palabra esta, pues no es de un propio niño de, de cuatro años, ¿no? menos en los 90, pues que no había tanto. No había forma pues, que, que supiese así, ¿no? Entonces le, le dijo: Deja de estujarme, Para eso, pues mi primo se asustó porque le, le habló un perro. pues ¿Sí? tiró el perro y salió con su mamá, y en la misma inocencia del niño ahí le platicó su mamá que, hey, que el perro habló, que no sé qué, mientras su, su mamá estaba discutiendo con su papá. Okay. Entonces, un después pues le dijo, no, pues mejor eh, el, el, el, el confundiste, lo que sea, y ahí lo dejó el niño. Al niño se lo olvidó y se quedó jugando ahí con, con, con sus amiguitos de la cuadra. Entonces, eh, al día siguiente el, el niño seguía asustado. Para el segundo día, se le olvidó el susto y fue mm. a buscar el, el perrito otra vez llegando a la escuela en que se ponen a chillar otra vez. No, no, eh, eso fue lo bueno, chistoso porque al perrito no lo encontró, uh -huh. pero en un arbusto salía en uno de esos chamisos acá, no sé cómo se conozcan allá, eh, en una especie de arbusto que se alcanzaba a mirar la colita que sobresalía. Uh -huh. Entonces el perrito estuvo escondido y sobresalía nomás más pura colita. Okay. Entonces va, va el niño corriendo y Adrián, pues para hacerle la maldad, jala la colita. Okay. Y en eso que en eso que la colita se va al animal completo. El animal estaba seco, parado. No manches. Uy. Estaba ah, seco, el, como el, como petrificado, como como eso. Es? Sí. Taxidermia, ¿no? Como taxidermia. Desechado. Sí. completo Entonces la teoría en lo que contamos nosotros acá es que dice mi abuela. Eh, por ejemplo, nosotros eh, somos in, indignos de hablarle a Dios, por ejemplo, si nosotros le hablásemos a Dios, eh, nosotros nos secaríamos o algo así, no, no sé, por eso Dios se supone que tiene que hablar a través de arbustos o cosas pues así. Ahora que los animales son un ser inferior a nosotros, eh, son indignos para podernos, para como comunicarse de una manera que nosotros entrenamos con ellos. Esa es la teoría que teníamos no? Más o menos. Ok. Pues ¿Y no tendrán foto del perrito que habló? Eh, no, eso, eso pasó como en el 23. Como en el año 1923. No, ah, 93. Ah, 93, 93. Ah, pues está fuerte. Aquí recuerdo una historia que nos platicaron de un gato que también habló. Y ahora tú dices que un perrito como Chihuahua, ¿no? Sí. Pero no era Chihuahua. Pues, no. ¿Y cómo hizo el perro? Era muy soltero. Era eléctrico el perro. Ah, ok, ok, era eléctrico. ¿Y nunca más era. volvió a hablar? ¿Entonces? ¿Ah? ¿Nunca más vol, nunca más volvió a hablar? Ah, pues está muerto. Sí, porque después después de eso de su, del suceso fue cuando lo jalaron y ya estaba como disecado, ¿no? Como seco. Ajá. Okay. Sí, como los dos. Está raro, ¿no? Está rarísimo. Mm. Está raro. Y lo mismo con esa tía, ¿verdad? Sí, es, es con la misma tía A esta tía le han pasado varias cosas Y pues Así Bueno mi hermano, pues bueno te agradezco estas historias Esta del perrito en especial Me pareció muy interesante Me gustó porque podríamos hacer Por ahí una Relación sí, de, de historias De animales que han hablado uh -huh. ¿El perro eléctrico, eléctrico es que, ¿Sabes por qué eléctrico? Es porque es corriente Sí, pero, pero suena chistoso decir Ajá. eléctrico. Oxlack, okay. <risa> pues, acá, eh, cada cierto tiempo, yo recuerdo que de niño se aparece la gárgola. En donde sonora. sonora. Ajá, y estábamos llenos de, de, ¿cómo se llama? De minas de, de desierto. Sí. Cuando yo pues eh, se decía que en, en una iglesia se aparecía, ¿no? Muchas veces hay un montón de leyendas, pero pues eso ya para luego, para no quitarte más tiempo. ¿Qué te parece si, eh, por ejemplo, mañana vuelves a llamar y nos cuentas eso de la gárgola que me interesa mucho? Sí, está ah, interesante. De hecho, so, eh, aquí hubo un suceso, creo que están las noticias locales, ¿no? me En el que a una muchacha, como hay una zona un poquito agropecuaria, pues sea sea, así de la ciudad, eh, una muchacha la, la atacó, la dejó toda rasuñada. No se la llevó ni nada, ¿no? Pero pues la dejó toda rasuñada. Y está la anécdota de esta que salió en el periódico. ¿Y, y tendrás, el, una, tendrás el periódico? ¿Dónde? ¿Tendrás el periódico o se podría conseguir ese periódico? Yo creo que sí, ya de estar en la base de datos del de, de, de, de local, pero a lo mejor y puedo conseguir algo mejor, que es a la, a la doctora que atendió, porque pues, está jubilada. Las dos pero me, pues, las dos estarían interesantísimas, o sea, me serviría mucho la nota del periódico y también pues esto que tú dices. Ajá. Y otra persona que más o menos en la misma, en la misma época, perdón, en los mismos eh, tiempos, atropelló supuestamente a la gárgola. Un, una de esas personas que son sonideros atropelló a un animal muy grande y él pensó que era una persona porque miró que, que pues, era como un hombre desnudo, muy blanco, como gris, pues. Y lo mandó como a mil metros. Y él nunca miró que, que se le atravesara nada pues, no iba a la carretera. Eh, de repente se sentió el jodazo y lo mandó a volar a, a un amigo. Y de repente alcanza a mirar que... Se asustó este amigo, pues dijo, no, pues ya me van a llevar para el bote, ya, ya valió madre, ¿no? Pues, pues no, que se va levantando un animal muy alto. Y de repente extiende las alas y se va volando. Oye, ¿y eso dónde fue? Aquí mismo, en Caborca. Caborca, los dos casos fueron en Caborca. Sí, y entre muchos más. Mi familia, como es un pueblo chico, y está un poquito, eh, ¿cómo se dice? Eh, despoblado de algunas partes. Eh, eh, mucha gente ha visto estos animales, incluyendo parte de mi familia que han visto aves muy grandes aquí. Oye, las personas hablan. Todo eso. De una ave muy grande Todo eso me ¿sabes? interesa mucho. ¿Cómo podemos hacer para que me escribas todo eso, esas, tos, esas historias? ¿Cómo hacemos? ¿Me puedes escribirlo a mi correo? Eh, sí, está bien. Muy eh, bien. Mi correo es oxlakinvestigador arroba gmail.com como estaba apareciendo en pantalla Ajá. para que por favor Ahora, me, me mandes estos textos me interesaría mucho ya que no tengo algún críptido de sonora entonces este estaría genial para representar al estado en, dentro de la de lo que estoy escribiendo de críptidos sabes qué, qué, qué otra cosa muy interesante que, que últimamente están diciendo Aquí, aquí, personas de, que son de la costa, porque está la ciudad y hay, hay algunos pueblos que están a la costa y otros que están plenamente en el desierto. Sí. Últimamente están diciendo algo muy extraño. Que hay, bueno, a mí no me había tocado hasta hace algunos pocos años mirar las lagartijas que aparecen igual, ¿no? que, que miden como 40 centímetros aquí. <ríe> y aquí no, no se supone que no hay de eso. Pero bueno, eh, están diciendo que están mirando una especie como de dinosaurio en okay. el desierto o sea, animal muy grande, una lagartica gigante, pero pues eso es lo que está diciendo últimamente la raza aquí, ¿no? A ver, cuéntame sobre eso, ya tú nada más estás como en el próximo capítulo nos cuentas historias y no nos cuentas completas, a ver lo del dinosaurio, está interesante, ¿por qué? ¿por qué están diciendo que se aparece un dinosaurio? ¿desde cuándo? ¿y cuáles son esas historias? Tiene más o menos como unos cuatro meses que me dijeron eso, pues mira, vamos a hacer lo siguiente voy a recopilar las, las historias de las personas que, que trabajan acá, por ejemplo en, en, que son guardias de, de ranchos cosas así. y te voy a pasar algunas historias que he recopilado sobre, sobre lo que son los, todas estas cosas, acá hay un montón de, de, de avistamientos de ovnis de animales con gigantes, no sé <ríe> muchos han visto pájaros muy grandes, otros han visto como el, el señor que te digo que atropelló a una persona y pues resulta que se había estrellado el, el, el animal este. Pues cosas así, pues. Eh, pero te voy a decir otra cosa bien interesante, ya para lo último, para no hacerte perder mucho tiempo, porque ya pasó un montón de tiempo. Eh, Chequete lo más interesante: es que yo, por ejemplo, la primera vez que supe de lo de la gárgola fue como en el 94. Pasaron unos 10 años y volvió a, a hacerse presente avistamientos de otras personas. Y en ese entonces todavía pues, no, había, no había mucho internet, no había mucha comunicación aquí. Y a mí me interesó, yo iba platicando esta, esta, algunas cosas y preguntando, otras personas me platicaban que también habían tenido experiencias antes, o sea, en el 94 más o menos. En el 2004 más o menos, eh, sale otra vez la fiebre aquí, en Caburca, de que, de que se están apareciendo animales como esos, o sea, aves gigantes, eh, gárgolas y... Parecidos a demonios, cosas así. No sé, a lo mejor colectivamente es, es una histeria, ¿no? Pero cada cierto tiempo eh, se ha estado dando estos fenómenos. Entonces, no sé si recuerdan la película de Jipper Screeper. Tal vez eh, se basaron en alguna leyenda antigua de esto. Ok. Mira, pues entonces me vas a mandar esa información por el correo que, estamos a, que está apareciendo en pantalla o por este WhatsApp. ¿O me vas a volver a llamar? Pues las dos cosas. Órale. Las tres cosas. Me escribes el, el correo, me escribes en WhatsApp y me vuelves a llamar. ¿Te parece? Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias por ayudarme en esta investigación de criaturas en México. Adiós. Hoy, eh, <risa> bueno, hoy te, te, te encontré a ti desde que tenía la página, desde que había un enlace que ha mandado directo de escalofrios.com hacia tu página. O sea, que te sigo desde okay, de así. Ok, escalofrios.com, eso no, no sé, ¿Qué ¿era una página de web? Sí, es una página. Era una página que era de, de recopilación de, de cosas paranormales. Historias. Cosas. Entonces, un día de esos hicieron un artículo tuyo ah. y entre ahí se me hizo interés porque hablaba acerca de una serpiente de México que tenía eh, patitas. Sí, sí, sí. Ah, si sí, lo recuerdas, ese video. Sí, Entonces, sí, a mí me sí. hizo súper le di el enlace y me mandó a tu a tu página. De tu página, pues, eh, copié el correo, no sé si era tuyo, el blogspot ese, pero de ahí me fui a, al, a eso, y es lo que mirábamos en, en la hora de comida. Ok, <risa> bien. Bueno, voy a, a tratar de hacer contenido igual de interesante como los que les gustaba antes. No, sí, a, a, a mi familia le gustaba mucho, le gusta mucho checamos los tomos de, de, de, de la tierra, del centro de la tierra, todo eso, a veces repetimos, pero pues es información muy, muy interesante. Bueno, claro. me dio mucho gusto. No, me dio me mucho, mucho gusto a mí también. Gracias, mi hermano, te mandamos un abrazote hasta Caborca. Hasta luego. Salud. Hasta luego. Bye. Le mandamos un abrazo a Laura, a Laura Barragán, que nos mandó 200 pesos en el superchat. Gracias, Laura, por ese apoyo. Gracias, Laura. Gracias sí. por esos superchats, gente. Gracias por ese cariño. Eh, pues, ¿qué te pareció de todo lo que nos dijo nuestro amigo? Pues muy interesante. Esa página que el hijo de Descarlo de sí está bueno que la mire, ¿sabes? Porque hay historias así. Pero esa ya no eh? existe. Pero yo la miraba antes. Bueno, ahorita no sé si existe, ¿no? Pero sí la. Bueno, pues, no sí, le hagas pues... publicidad a otras páginas bueno, que no que son. Aquí, si quieres, hacemos publicidad al... A, a otro youtuber. Eh, lo, lo digo porque... Podemos hacer publicidad de quien quieras. Lo digo porque allá va, aparecen historias así como te ¿Y dijiste. qué crees que no las conozco? Bueno. Está bien. Todas, las, todas digo, las historias las conozco yo. Solo digo no. Todas. ¿Tú crees que ese, ese sitio web vas a ver más que yo? No, pero a veces aparecen historias así bien raras que uno no conoce, entonces pues Yo sí funcionar. las conozco todas. bueno. bueno. Hola, ¿quién habla? Hola, mi Oxlack, precioso, mi hermosa Andreita, habla Laura Barraga. Hola, Laura. Hola, Laura, ¿cómo estás? Déjame mandar un saludo a Yayo World, que nos mandó 20 pesotas, dice, gracias por tomarte fotos con nuestra Ana Velox, gracias a ustedes mm. por ir al evento en Mérida, gracias. Muy bien, gracias, Laura. Gracias, gracias, gracias. Laura, gracias por ese super chat. Ay, no, no digan eso, al contrario, lo hago con muchísimo cariño, en ¿verdad? Y pues bueno, para sorpresa de todos que creen, hoy no voy a contar nada de, de cosas paranormales, eh, solamente por el gusto de, de saludarles, de escucharles, sí. y, y que ya me di cuenta que ya habla otro igual que yo. <risa> oye, oye, sí, eso. que chillaba el eso. perrito. Ajá. Sí, eso me encantó, porque pues si habla más así, ¿verdad? <risa> es así como que, que más el muchacho. Por cierto, <risa> le quiero mandar un saludo muy especial a Craig River. No sé si lo pronuncie bien. Sí. Es un chiquillo hermoso que, que anda ahí coqueteando. Okay. <risa> Cuando no sabe okay. que ya casi llegó al quinto piso, por Dios. Entonces le mando un saludo muy muy grande, un abrazo con todo mi corazón, gracias por sus palabras tan lindas que me dice, a Aimea, precioso, a Alec, a, a, a todos los moderadores, a Ghost, eh, no veo por ahí a Maru preciosa, pero ya saben chicos que aquí estamos, hoy como se darán cuenta pues estoy un poquito enfermita de, de mi asma. Eh, estuve en cama eh, por complicaciones de mi riñón Y ahorita voy a sonar un poco dramática Pero les comento que mi riñoncito izquierdo está fallando uh -huh. y, y lamentablemente, pues bueno, este todo va eh, a los estudios que se me han hecho Pues al parecer lo van a extirpar oh, no. Les confieso que tengo muchísimo miedo eh, no quiero llorar, pero eh, para mí está siendo algo muy fuerte y sé que son mi familia Oxlack y sé que, que igual y no a todos yo les caigo bien, pero en estos momentos pido mucho de, de quienes creen en un ser supremo, le pidan. Dios, que, que todo vaya para bien conmigo. Eh, y, ¿Y qué más puedo decirles, chicos? Eh, no estoy bien, he estado, he estado mal, he estado con estudios tras estudios: eh, laboratorio, este, tomas de, de sangre, ultrasonidos, eh, eh, me han hecho ya la orografía escritora. Eh, una micción o sea son estudios muy fuertes a los que me he sometido Sí, y bueno el médico que dice con esto que van a realizar estarás saludable o habrá alguna eh, el nefrólogo lo último que me dijo ante los últimos estudios es de que eh, pues está ya con una malformación mi riñón izquierdo el cual ya encharca orina eh, porque los ductos están dilatados eh, son infecciones muy fuertes entonces ahorita los últimos que vienen es una gasometría es un estudio muy muy doloroso y le tengo le tengo miedo al dolor no no hay que hay que ser fuertes porque este si hay solución hay que hacerlo. Entonces, a, a pesar de que pues haya complicaciones de que sí pueda que haya dolor, pero no en el momento, sino quizá en la recuperación, hay hay una forma de, re, de solucionarlo y eso es lo importante, que, que hay sí. forma, ¿no? ¿Cuándo va a ser tu operación? Eh, después de la gasometría, que la gasometría la tengo para la semana que entra, el día miércoles, eh, me hace la gasometría eh, también va a hacer una depuración de creatinina eh, para ver cómo es que está trabajando mi riñón derecho eh, qué porcentaje es el que tiene bien y todo depende de esa situación espero yo en Dios que esté trabajando por lo menos en un 80% eh, para que solamente sea la extirpación y, y no sea necesaria una dialización entonces esperemos que todo esté bien eh, va a salir bien créanme, aquí hay gente que está comentando algo de que ellos también han pasado por esto del riñón y me gustaría que si alguien ha pasado tenido experiencias de estas operaciones y demás, que nos llame y nos platique un poco para poder hacerle saber a Laura que, cómo es el proceso, qué es lo que Viene, pero estoy seguro que va a estar bien, y claro que la vamos a tener en nuestras, en nuestras oraciones. Y esperemos que, que todo gracias, esté Dios. perfecto. Eh, mira, lo gracias, es que ya, Andreita, gracias, Lina. Ahoritas, o sea, yo te cuento algo: mi no. mami pasó por algo similar. Eh, te deseo lo mejor, que salgas eh, bien de todo eso, que te entendemos. Queremos estar, al tanto, Gracias, queremos estar al tanto de tu salud, entonces mantennos informados, porfa, y cómo sigues, cómo estás después de todo eso. Eh, Prometo que sí será. Y, y vas a salir muy bien, ya verás que sí. Así será, así será. Entonces solamente puedes esperar ese estudio y ya de ahí se determina si, si extirpan el, el riñón, que yo siento que va a ser lo más probable. Y pues bueno... Eh, sé que no soy eterna, pero, pues, al final de cuentas, eh, creo que, que el miedo es válido cuando uno se enfrenta a lo desconocido. Y, y, pues, como les digo, hoy no hubo nada de paranormal y hoy estuve de chillona. ¡Qué pena! Pero son mi familia y, y no me apena el, el mostrarme cuál soy yo. Y, y ya saben que los amo, los amo bien mucho. Y le mando muchos besos a todos y, y muy en especial a Cray, le mando un besazo bien enorme. A Roque, precioso, también un besazo corazón y, y Dios me los bendiga chicos y, y ojalá y las historias que vienen estén pero si sí bien emocionantes para, para no poder dormir. Bueno, aquí mucha gente en el chat está mandando sus mejores deseos, sus oraciones. Gracias. Y por favor te pedimos que nos mantengas al tanto, ¿no? Que nos digas. Yo lo haré. Que, que nos vayas diciendo cómo vas y qué, qué, qué día va, va a pasar cada cosa, para que estemos uh -huh. al pendiente. Claro que sí, Oxlack, Yo lo haré y gracias a todos por sus bellos deseos y, y yo sé que que creo que a pulso me he ganado el cariño de, de la familia, ¿verdad? Claro, aquí somos todos una familia y siempre sí. estamos o queremos estar unidos. Y claro que cuando alguien está pasando por algo eh, delicado, pues nos preocupa. No queremos que esté nadie mal al contrario. Para eso estamos acá, para sentirnos bien y apoyarnos. Eso es todo, las buenas vibras y, y ese amor tan, tan hermoso que, que siempre me brindan. Que Dios se los pague y muchos besazos, muchos besazos, familia, y Dios me los bendiga. Besos, Gracias. Laurita. Saludos. Besos, besos, y seguimos en contacto, Legión. Gracias, saludos, Laura. Bye, bye. Saludos, bye. bye. Bueno, vamos a estar en contacto con ella para que nos vaya diciendo cómo va. Yo tengo confianza que eh, ella va a estar bien. Eh, sí, siento que todo va a estar bien, es normal que tenga miedo, a todos nos, nos da miedo una operación, nos da miedo lo que vaya a suceder, pero yo creo que, que va a estar bien, vamos a, a hacer oración por, por que ella esté bien, y cualquier otra persona también en el chat que la esté pasando mal, eh, también si quiere platicarnos con mucho, con mucho gusto, porque eso, lo que dijo Laura es correcto, somos una familia, y nos importamos y nos preocupamos por todos los que están aquí. Sí, sí, que pues todos pasamos por problemas, ¿no? No creo que aquí lo, todos los que estemos no tengamos problemas, todos pasamos por una enfermedad, por una operación, eh, por muchos problemas, entonces entendemos a la Laurita, esperemos que se recupere y que esté muy bien, y también quería aprovechar para mandarle un saludo a Carlitos, Carlos Armijo, que creo que también otra vez lo picó algo, entonces, ojalá, espero que esté bien, porque, pues, no sé cómo esté ahorita. O Creo sea, ¿cómo? ¿le picó la araña? Otra vez, por ahí lo que yo había visto, era que otra cosa lo había picado, no sé, pero, pues, ojalá esté bien, lo que más o menos, pues, eh, entendí. Entonces, pues, ojalá se esté recuperando muy bien y, pues, de lo de la araña, ¿te acuerdas? Pero sí. que otra vez lo había picado otra cosa, entonces, ojalá, pues, espero que esté muy bien. También, pues, aprovechando también, que esté muy bien Awitz, deseamos que esté muy bien, que, que se recupere de lo que esté padeciendo, que el maestro Néstor también, que mucha gente me, me habló sobre Awitz y sobre Néstor en, la, en, las, en el evento que tuvimos allá en Mérida, tiene mucho cariño, mucho cariño para Awitz y para el maestro Néstor, eh, se sorprenderían ellos, se sorprendían de, de ver cuánto es que los aprecian, y que a veces piensan que en realidad no los quieren en uh -huh. absoluto, ¿no? Eh, bueno, y este, no, lo de escalofríos, no, no, no es cierto. Sí puedes hacer publicidad de quien quieras, <risa> no te preocupes. Este, lo de escalofríos, aquí alguien estaba diciendo que ya no existe la página de escalofríos. Bueno, eh, existía, pero pues, era Yo no, no era... la recuerdo, la verdad, no, no, no la recuerdo en escalofríos. Eh, seguramente que sí la vi en algún momento y bueno, sí, han cambiado los tiempos. Uh -huh. Ahora creo que ya los TikTok son los que están ganando terreno eh, sobre lo de las páginas y sobre los eh, canales de YouTube. Pero bueno, les agradezco mucho que estén con nosotros en las transmisiones y también que nos cuenten sus experiencias. Y Pau K. dice que... Pau dice que la bloquearon, ¿te, fue, te bloquearon, Pau? Que... Fui, fui yo, sin culpa, Pau, perdón. ¿Tú, Perdóname. ¿tú lo bloqueaste? Sí, fue pues, sin culpa, lo acepto, <risa> lo acepto, porque, ¿sabes? Pero voy a explicar por qué, bueno, disculpen, voy a explicar por qué, porque Gray siempre me hace hate a mí, siempre, en todas las transmisiones, pero igual, pues se le quiere igual, entonces le iba a bloquear a él porque algo dijo de mí, no sé si tú lo viste, y, y pinché mal y se me fue para Paola. Paulita, no, discúlpame, eh, acepto que pinché mal y se me fue para donde el tuyo y no logré como quitar eso. Entonces, sí, disculpas, mil disculpas. Ok, entonces. Eh... Pero fue a Gray. Pero ahí está Gray riéndose. Sí, fue a Gray, es que Gray siempre me hace hate, entonces a veces lo bloqueo, pero no, nos llevamos bien, nos llevamos bien dice Pau, la traición, la decepción. Perdón. Perdón. Lo siento, Paola. Ahí está, Pau. Dice que a la próxima nos la perdemos. No. No, Paolita. Fue sin culpa porque le pinché mal. Ya acepté mi error. Este, yo me acuerdo que un día tú me dijiste que le pinchaste mal a algo. Sí, fue... es que mira que cuando uno ah. le va a pinchar... No, pero, va, va subiendo el, el este, entonces, pum, uno le hace así y psh, se va a esa otra y, y es sin culpa. siento. Bueno, pinchaste mal a un mensaje de WhatsApp que me mandó una amiga y que, lo borraste, no! que lo borraste y me dijiste, lo pinché mal. No, ay, no intentes, sí, no, no me digas sí, que mal acá con ya, eso porque o, no, no, es yo así. Yo me estoy acordando de algo así, que me dio no, no, una amiga y después dije, ¿y ¿dónde está el mensaje de mi amiga? Y, y no, después, amigos no, no, no, no inventes, ¿Y, y después no. ya dijiste, yo okay, que sí, yo lo borré, pero es que le pinché mal. Y dije, nada, que la amiga me estaba invitando a un lado, no sé qué, pero. Ay, yo no me acuerdo de eso. Ay, no inventes, amor, que me haces quedar aquí mal. Y después dicen que yo soy la terrible, que yo soy la mala. ¿qué? Bueno, <risa> no, no, es cierto, no, no es cierto. No es cierto. Bueno, yo así, <risa> pero ya no me acuerdo bien cómo era la historia. No. Yo también te quiero, Paulita. Fue pues sin querer, lo siento. Aquí está el WhatsApp para que nos puedan llamar si, si tienen algo que nos quieran decir. Y gracias. Dice: al Oslan cobra por la foto, dice Luffy Gomu. Mira que Luffy Gomu no, de verdad, de haber, eh, la verdad, todos estos años, en todos los lugares a los que he ido, todos los eventos, etcétera, nunca habíamos cobrado fotos ni autógrafos, nada de eso, siempre había sido, eh, siempre ha sido, había sido algo que, que es para ustedes y demás, pero ahora en los eventos se maneja así, y no quisiera, no quisiera, pero así ya es en los eventos, ¿no? Yo hice una alternativa, por ejemplo, en este evento no quise como como cobrar como todos mis compañeros la foto o las o los firmas pero si sí les decíamos bueno entonces eh, si compran parte de la de la ¿cómo se llama lo que llevamos para vender de, la, de, la, los mercancía. de sí. la mercancía si compran la mercancía este pues bueno es parte de, de la foto del autógrafo que la verdad yo les agradezco inmensamente que quieran una foto un autógrafo mío eh, pero yo sí les prometo que voy a ser eh, alguien eh, que les haga sentir orgullosos e importante para el tema y para muchas otras cosas y que el que tengan un recuerdo o el que tengamos un recuerdo porque claro que yo también les pido una foto, cuando a mí me piden una foto yo les pido una también para mi teléfono, entonces pues se maneja así en los eventos. Si me encuentran en la calle, si nos vemos en algún otro lado, me piden una foto o una firma, con mucho gusto, claro. En los eventos, pues, se maneja así. ¿Por qué? Porque en algunos eventos, en algunos eventos, no, no me pagan viáticos, no me pagan viáticos, es, no me pagan transporte, no me pagan comida, no me pagan hotel, eh, lo único que nos brindan es el espacio, y entonces es por eso que se, se tiene que hacer de esa forma, ¿no? Por eso precisamente. ¿no? A mí me parecía tan bonito unos que llegaban al evento, pero no le decían nada, no se formaban tampoco, sino tomaban la foto de lejitos por allá escondidos. Y, y me parecía como tan bonito eso, porque pues les daba miedo acercarse cáncer. Ay, y me parecía muy bonito eso. Sí, también acérquense, si me ven, acérquense. No muerdo, de verdad, también noté mucho eso que sí. tienen nervios de acercarse o de hablar conmigo, y no, no, no, si me ven, háblenme normal, somos amigos, no nos eh, conocemos físicamente, pero sí a través de esta pantalla, y cuando me vean, háblenme normal, sin, sin ningún problema, eh. No, no, no me vean de lejitos y, y ya. Hacer que sí, platicamos. Gracias a Víctor Galván que nos mandó 50 pesos. Antes, dice, buenas noches, Ox, tengo unas historias buenas. Pues llámame, mi hermano. El número está en pantalla, por favor. Guadalupe Policarpo. Dice, la mole también van a cobrar. Eh, no, lo mismo va, va a ser sobre si consumen de la mercancía. Este no, no tendríamos problema con eso y esto es parte de lo que nos indica, ¿no? Los eventos es como estás aquí, eh, la gente va a venir, no hay pago, entonces puedes generar ingresos de esta forma para pagar tus hospedajes, para pagar tus comidas. Son dos días, por ejemplo, en la mole, entonces es por eso que se hace. En algunos otros momentos, como si ha, ustedes han ido a algunos otros eventos años antes de la pandemia. Ustedes sabrían que era diferente el asunto. ¿Por qué? Entonces, aquellos sí me pagaban. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, mi hermano. Doctor, que Te acaba de enviar el super chat. Ah, qué super, bien. Ese sticker. qué bien, mi hermano. ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos. Dices que tienes historias. Como ven? Mira, me uní un poquito tarde al programa, entonces no sé de qué trate tal cual, pero mis historias pues son de terror. No sé si las pueda contar, claro mi hermano, claro este espacio es para la familia Oxla. cuéntanos de acuerdo, pues muchas gracias, pues mira te voy a contar eh, una historia que, eh, bueno yo tengo un tío que él trabajó muchos años de panteonero, de esas personas que cuidaban los panteones toda la noche y se quedaban incluso a dormir ahí, tenía su cama tenía su espacio ¿no? sí entonces, eh, él era muy curioso, eh, porque lo que hacía él era, él también era encargado de ir a desenterrar a, a los muertitos, que ya tenían ciertos años, y por lo regular les quitaban sus pues sus pertenencias, collares, cosas de valor, y bueno, pues a veces dice que no debían robárselas, pero sí una que otra vez dice que sí lo tentó, lo tentó, y pues sí sí se llegaron a quedar anillos, pulseras ¿no? ese tipo de, de cosas ok entonces, en, una de, en uno de esos recorridos que él hacía en la noche él tenía un compañero trabajaban los dos sí. y dice que en una tumba que estaba medio abierta, o sea estaba como era de cemento pero estaba como quebrada que se veía que se algo había adentro, entonces que él se asomó y que vio una, como un cántaro de barro, ¿Vale? Entonces, eh, lo sacó, le dio mucha curiosidad, y él y su compañero, eh, pues lo pusieron en, en el panteón, y al asomarse al interior de este cántaro, para ver cuál era el contenido, pues se van, se van dando cuenta que en realidad, había un animal muerto, y había... Eh, pues muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que hicieron ellos fue, y que aquí es donde viene la parte, pues, increíble, cuando me contó esto, ¿verdad? Me dice que, eh, que quebraron el, el cántaro, sí. le echaron alcohol a toda esa cosa y le prendieron fuego, en, a, era la noche, era muy en la noche del panteón, y dice que dentro del fuego, le empezó a ver como si una paloma blanca empezara como a bailar en el fuego hace uh -huh. cuenta estaba ya el alcohol y el fuego sí. y ahí entre el fuego se veía la paloma bailando primero fue una paloma que estaba bailando ahí sí. hacia un lado hacia otro y después pues muy sorprendidos los dos se, se asustaron y lo que hicieron fue que empezaron a orar o sea decían este Quitamos toda esta maldición, no sé qué sea, pero pues vete de aquí. Entonces, le echaban más alcohol, prendía más, hacía más fuerte. Y dicen que eh, también había como una bolsa que tenía un contenido muy, muy apestoso, muy olía muy feo, y cuando se tronó era un olor súper terrible. Y se asustaron más, entonces, cuando menos acordaron los dos compañeros que estaban en el panteón, porque dice que entraron como en un trance de impresión, cuando menos se acordaron, Oxlack, sí. ya estaban a cinco centímetros o más arriba del piso, como si estuvieran levitando, los dos, y, en, y, y es en eso mi tío dijo las palabras, Ave María Purísima, y en cuanto dijo eso, cayeron al piso los dos, eh, lo que me cuenta este tío cuando hablé con él es que eh, ya después supo él que eh, esa, ese trabajo que estaba ahí o lo que estuviese ahí era muy fuerte y que incluso pudiera ser un ser de bajo astral o demoníaco que fue capaz de hacer los que le evitaran cuando estaban quemando esa brujería que estaba ahí y desde ese día ya no han querido indagar ni sacar cosas de que ven ahí en el patio porque pues quedaron muy asustados y pues prefieren mejor respetar ese tema y ya no le mueven Ok entonces le evitaron cuando estaban haciendo eh, cuando sacaron estas cosas le evitaron sí o si la, le prendieron fuego siento que fue por curiosa a lo mejor por retar sí pero al final, pues, no contaban con eso, con que al echarle fuego, lo que estuviese ahí, siento que se liberó esa energía negativa, sí, no sé qué tenía ese cántaro, la verdad, pero, eh, pues, empezó a levitar, y empezaron a levitar, y en eso, pues, cayeron, pero te digo, muy, muy asustados porque, de hecho, hasta ese tío, le dio, eh, dio diabetes, creo que con ese susto que uy, le dio, uy. Ay. Uy, así sería el susto Sí, o sea pero levitar, o sea, me parece asombroso, ¿no? de que existan esas cosas, como dices es tu, es tu tío y tú confías plenamente en lo que te diga, sabes que no miente Sí, yo creo que es una persona seria digo, obviamente cada uno tenemos el derecho de, de si creemos o no pero pues creo que es una fuente confiable y pues la verdad es que dudo mucho que me mienta porque pues es una persona muy cuerda Sí, sí, Entonces, pues, y no hay necesidad, año, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Pues no gana nada él realmente. Sí. No contarme esto. O sea, que Entonces, le sí. evitaron por hacer eso. Uy, eso está muy, sí. muy interesante. Uh -huh. ¿Ok? Sí, Oxlack. Esa, esa es una historia. Eh, y tengo otra historia que tampoco, que no es muy larga tampoco, no sé si la pueda contar. Claro que sí, todavía tienes tiempo, claro que sí. Ah, perfectísimo, mira. La otra historia trata de brujas, Ajá. Resulta que tengo una tía también, porque yo tengo tíos y tías por, lado de, por el lado de mi mamá, que siempre han sido testigos de, no sé si tenga la buena o mala suerte, pues, de, de conocer esas cosas y de ver, ¿no? Entonces, eh, pues, total, que eh, esta tía, ahí en el pueblo, esto te estoy hablando que fue como en los setentas más o menos, ya hace más de, ya tiene pues, tiempo más de 50 años, yo creo. Sí. Y, y esta tía, eh, pues, se escuchaba mucho antes, digo, no sé si sea cierto, no, no nace todavía, pero se escuchaba mucho que, pues, que sean que en el pueblo, que una bruja que chupó al niño, que la otra bruja le ha chupado al otro niño, y, y se escuchaba mucho eso antes de sí en los pueblos, ¿no?, en los lugares más alejados. Sí. Entonces, esta tía eh, era joven, ella dice que un día iba caminando por el, por el campo y había un árbol muy grande, muy alto, dice ella que como unos 40, 50 metros de largo, es exageradamente alto, muy alto, y dice que hasta la punta del árbol se escuchaban como dos mujeres ahí arriba platicando, entonces... Pues lo primero que dijo ella fue, pues, ¿qué está haciendo esa mujer? Que, en primer lugar, ¿cómo llegaron allá arriba, no? Entonces, pues ya desde ese momento, supo que no era algo normal. Y se estaban burlando, se estaban eh, carcajeando allá como locas, las mujeres. Entonces, eh, mi tía, pues, ya, ya más o menos tenía el conocimiento de estas cosas. Sí. Y dice que fue a casa, regresó y todavía estaban las mujeres esas, trajo un cordón, una vela y una una biblia y dice que así se tumban las brujas que es una forma de combatirlas que ella empezaba a orar y por cada padre nuestro o ave maría que ella terminaba hacia un nudo en el cordón sí. y cada vez que hacía el nudo en el cordón se escuchaba de cuenta como si le pegaran al tronco del árbol ¡pum! con una fuerza pero grande o sea como si le pegaran al, al árbol okay. entonces ella Siguió, siguió, siguió, hasta el punto en que cayeron, dice que cayeron dos bultos al piso y estaba una mimpa, entonces cayeron y ella no vio, porque pues la mimpa estaba alta, entonces no se veía bien, pero en cuanto cayeron, dice que se escuchó como si se arrastraran, así como si fueran, ella me cuenta que ella vio que estaban tiradas y que de repente se convirtieron como en un tronco, como si tuviese alas, pero unas alas súper chiquitas, un tronco con unas alas chiquititas, y que de repente se arrastraron por toda la minpa como gusanos y se desaparecieron por allá al fondo de la de la milpa, y esas mujeres pues se supo que ya no volvieron a, a ese pueblo, al menos ya no se supo mucho de esas travesuras que sean esas dos personas. ¿Cómo veis? ¿Y ¿Cuántas mujeres eran? Eran dos, eran dos, dos. brujas. Eran dos, ¿Y, ¿Y reconocieron que eran personas ahí del pueblo? Sí, sí reconocieron, porque resulta que al siguiente día, este, decían que dos señoras habían amanecido golpeadas. Ah, ok. O sea, de cuenta dijeron, ay, pues es que doña fulanita está muy mala, pero nunca te querían decir por qué. Entonces, hasta después que decían, pues, ¿por qué no? Pues es que, pues, la golpearon, no sé, no sé cómo anda la mujer... Y, y por eso se dieron cuenta y sospechaban mucho de esas dos mujeres. Era una señora ya más grande y otra joven, otra más joven. Ok. Ok, ¿dónde dices que sucedió esto? Esto sucedió en Aguascalientes. Yo soy de Aguascalientes. Acá sucedió eh, Aguascalientes. en Aguascalientes. Exactamente. Ajá. Ah, ok. Pues, acá. pues las estas brujas están en el árbol. No me imagino cómo las estaban viendo, cómo eran físicamente cuando estaban en el árbol, como mujeres, pues estaban a subidas sí. en el árbol. Dice que se le complicaba bastante verlas porque estaba muy alto el árbol y era frondoso, o sea, tenía mucha hoja, Ajá. pero la silueta que veía dice que eran como mujeres, eran tenían cuerpo humano de mujer, una era un poquito más... Grande, un poquito gordita, y la otra era muy delgada, muy bonita y muy joven. Eran dos. Ok. Dos. No, pues eso se debe estar subidas en el árbol, si está raro, ¿no? Pero las brujas se suben a los árboles, ¿no? Claro. Sí. Es muy extraño, de hecho, eso. Sobre todo porque te digo, me, como, me, me dicen que me da como 40 metros de menos, sé, entonces una ¿sí? persona jamás llegaría oh, ahí arriba. Sin no, de, pues no, o sea, estaban... Con, una, con, una, con unas escaleras. Bueno, ya, ahí sí no. No, pues ahí sí estaba súper más raro, un arbolísimo de ese tamaño, y allá arriba las dos mujeres, no, pues sí está, sí estuvo rara esa situación. ¿Eso en qué año pasó? esto fue en los setentas, no sé el año, pero me dice que en los setentas, o sea, hace como 50 años, yo creo, más sí. o menos. Y ella tenía pues como unos treinta dos años de edad, 33 tres años de edad, esta tía. Ok, sí, eh, si tuviéramos, si fuera cerca de esta época, pues a lo mejor hasta evidencia, pero, pero pues bueno. Sí. Hay sí, isquisas, dígame, pues, sí. sí. Bueno, interesante, eso te lo contó quién este me lo, esto me lo contó una tía que es hermana del tío que trabaja en el panteón, ah. ellos tienen tienen mucho ese pues a lo mejor don o a lo mejor maldición de estar en contacto o de vivir con, con este tipo de situaciones muy, muy extrañas, con ese tipo de cosas ¿no? pues está, claro. están buenas estas historias, ¿eh? siempre son las mejores, las historias de que nos cuentan nuestros papás, nuestros tíos, los abuelitos etcétera actualmente ya como que, como la vida es más en la, en la urbanización, hay más claro. leyendas urbanas, ¿no? Pero esas leyendas sobre historias de los pueblitos, sí, son sí. muy interesantes, me gustan mucho. Sí. Claro, exactamente, pues la, Yo siento que a lo mejor también la gente, como dices tú, ya vivimos más en la urbanización, ya la gente está un poco más despierta, pues obviamente mucho tiene que ver el internet y pues toda la tecnología que existe, y pues por eso, eh, no sé a qué se deba, pero posiblemente estas personas o seres, pues ya no, ya no andan como en las urbanizaciones, han de decir que ya no asustan a la gente. Sí, exactamente, ya hay, ya hay nuevas historias de terror. Exacto, exacto, exactamente. Muy bien, mi amigo Víctor, te agradezco la llamada y contarnos estas dos anécdotas. Gracias Oxlack por el espacio. Eh, otro día te marco para contarte algunas otras que puedo varias. Entonces, pues me dio mucho gusto platicar contigo y pues con Andrea también. Gracias, Víctor. Entonces, pues, pásenla bonito. Eh, muchas felicidades Oxlack por tu carrera. Yo te sigo desde hace años entonces pues, pues me gusta mucho tu trabajo y por eso pues estoy aquí al pie del, al pie del cañón escuchándote, siempre escucho tus transmisiones y próximamente me voy a hacer este, tu patrón también Ah, muchas gracias mi hermano Te agradezco <risas> inmensamente bueno sí por favor sí, llámanos justo. en otra ocasión para seguirnos contando Va. historias Bueno, pues muy bien los dejo a todos, gracias, un saludo a tu audiencia, saludos Andrea y Oxla que pasen bonita noche, cuídense mucho y admiro mucho su trabajo, gracias Gracias, saludos hasta luego, gracias. Son las 12.47 de la noche, casi ya la 1 de la mañana. Tenemos 10 minutitos para una llamada más, una historia más de los fenómenos paranormales. Uh, si alguien gusta llamar, pues el número aparecerá en pantalla. Y eh, me gusta estar de regreso, me siento ya contento de estar en casa. Bueno, todavía no les terminamos de platicar, apenas les hemos platicado el primer día de, de esta travesía hasta Mea, Yucatán. Eh, yo creo que mañana seguimos platicando. Si sí, es porque que no. falta bastante. Sí, ¿no ¿verdad? Uh -huh. Vimos muchas cosas, fue muy entretenido, estuvimos muy contentos, pero también cansados, muy cansados por eso, yo pensé o yo quería hacer transmisiones a donde llegáramos a dormir, pero como les dije, este primer día llegamos súper noche, como una y media de la madrugada. Ya no teníamos oportunidad de hacer transmisión, así que por eso no hice transmisión ese día, eh, ese miércoles, hace ocho días. Hola, ¿quién habla? Buenas noches, Gabriel Aguilar. ¿Qué onda, hola? Acá estamos desde Monterrey, Nuevo León de nuevo. Saludos, mi amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios, ahí vamos. No sé si te había platicado igual, pues ya ves que tenemos historias a veces tristes como, como la ahorita, que estamos en oración para que ella siga adelante y va a ver que primero Dios todo va a salir muy bien. Debe de debe de, de que esté muy bien ella. Sí. Sí. sí, pues mira, te voy a platicar tres historias pequeñas que nos ha sucedido, eh, pues... Me sucedieron a mí, me sucedieron. Una y dos a mi hijo. Okay. Porque desde, desde chico con, desde chico yo como que veo gente, va y cosas así. Sí. Entonces, eh, al, al primero que vi fue hace como 22 años que fue mi padre. Ajá. Este, hace cuenta que, que mi padre enfermó. Él estaba enfermo muy grave en una clínica. Y pues yo de cuenta que yo tenía mi carro estacionado en, en, un, en un centro de servicio, en, en una tienda. ¿vale? Ajá. Entonces, este cuando yo subo, mi papá ya estaba muy grave y, y estaba mi mamá conmigo. Y pues me dice, el doctor, quiere está contigo? Y digo, pues yo tenía, en aquel tiempo tenía como 25 años y me dice, digo, ¿está mi mamá conmigo? Dices que te va a muy grave y está sufriendo mucho y que ya tiene mucho tiempo así enfermo y así, así. Entonces, eh, optaron por, por una inyección que se le llama la octanasia, creo, algo así, para que a la gente ya no sufra. Ok, ok. Entonces, eh, cuando, yo, cuando yo escucho eso, se me hace como, como que muy fuerte. Pero en la mañana me había tocado cuidarlo yo a él y lo llevé a bañar. Pero hace cuenta que yo le digo, papá, le ayudo a tallarse y todo eso. Y me decía, no, yo estoy bien y cantaba. Y él hace cuenta que no tenía nada. Yo le decía, papá, está, está, está muy bien. Pero ya hace cuenta que en la noche ya que lo volví a ver, ya no. Ya no estaba bien, ya no respiraba, ya. Batallaba mucho. Che. Entonces, le dije a mamá, no, pues yo no quiero ver. Yo ya me voy, total, este, me vine a, aquí a a mi casa. Y ya se cuenta que yo vivía este, al lado de donde vivía mamá, que aquí estoy ahorita. Y ya se cuenta que yo me acuesto y me vine con mi esposa y tenía a mi hijo chiquito y dije, me voy a dormir. ¿verdad? Eran como las cuatro de la mañana. A las seis de la mañana suena el teléfono, era mi hermano platicándome que mi papá ya había fallecido. ¿verdad? Que viniera para acá para ver los preparativos y cosas así porque yo dije que me llamara. Entonces me llama. Y donde yo vivía había un cuartito en mero frente donde papá era un músico, tocaba el acordeón y pues ahí pasaba su rato libre, ¿no? Sí. Total, este, pues haz de cuenta que se juntó con, con lo que después le pregunté a mi madre, pero yo salgo de mi cuarto, tiendo la toalla en el, en el tendedero, después de echarme un baño para ir a la clínica y volteo a la izquierda y estaba mi padre parado en la puerta donde él tocaba. Con, con su chaleco, su sombrero y estaba parado. Y quise hablarle y enmudecí, en, en ¿ves de cuenta? Enmudecí. Y okay. no pude hablarle, entonces, eh, pues entra al cuarto él. Eh, no me dije si abrió la puerta o pasó derecho, porque pues, ya me hablado mi hermano que la había fallecido. Sí. Total, yo me regreso a mi cuarto, me cambio y le digo a, a mi esposa: le digo, oye, acaba de ver a papá ahí en el cuarto por si escuchas algo, pues no bueno, vas a tener miedo y ella siempre ha sido escéptica. Total, total, este, pues yo me fui con mi hermano, pero me di cuenta que cuando, cuando yo regresé, eh, me había dicho mi esposa que mi papá estaba tosito, y y agarró al niño y se fue con su mamá de miedo cuando estaba ahí en el cuarto, en la mañana. Y eran 6 de la mañana. Y entonces, como papá era muy celoso de las escritoras de aquí de la casa y todo eso, pues haz de cuenta que nunca los, nunca los vio nadie, ni mi madre, entonces mi madre regresa con mi otro hermano para pues, ver la ropa que le iban a poner a mi papá y todo eso sí. y haz de cuenta que yo no supe hasta que ya que me platicó que la ropa con la que yo lo vi a él estaba en la cama, estaba tendida la ropa ahí, doblada estaba el dinero que tenía guardado y estaban las escritoras de la cama, de la casa perdón, que son pues no estaba días antes ahí, entonces me imagino que él vino a acomodar eso para que mamá no batallara. Eso fue mi... Como mi que hoy, fue a sacar las cosas ahí para que... Sí, como... sí de, de, de... Yo digo preparando todo va para que ella pues supiera qué es lo que había ahí. Ok. Esto, y, y tú viste a tu papá Es entonces, muy ¿sabes? extraño, la, disculpa que te interrumpa, es muy extraño porque tres meses después... Mi esposa fue a visitar a una señora que vivía por casa de su mamá. Sí. Y, y llega ahí, pues, no estaba yo con ella, yo andaba trabajando. Y le dice la señora, como tengo digo, mi papá era músico, le dice: Oye, este, acabo de saludar a tu suegro. Este, hace rato andaba tocando ahí en un evento, ahí en un mercado. Y pues, mi esposa se quedó así, guau, guau, dijo: ¿Qué pasó? Guau? Y le dijo: ¿Cómo? Es que vi a tu suegro, lo saludé a Don Pancho. Está bien padre. Sí. Y, y dijo, pero cómo, ¿cómo? No, no, es que él estaba tocando normal. ¿Cómo estaba un Pancho y todo? No te mientas la que yo lo quería mucho y lo sigo extrañando, no, pues era más chico. Que lo fui a buscar. Porque la señora le había dicho a mi esposa, lo fui a buscar a ese mercado, pero pues cuando lo hallaba. Pero ella jure y perjura que lo saludó. Y ya habían pasado tres meses. De... No sé cómo se le llama a cuando tú viste a tu papá ahí en la habitación, ¿sabías que estabas viendo un fantasma? Sí, porque yo lo vi, este... Pues yo lo vi en, en, en la clínica, de entubado y todo eso, y... ¿Y no pudiste... Pues creer? yo me vine a las cuatro de la mañana, y eso fue a, a las seis cuando ya me marca mi hermano. ¿Y, y viste que desapareció, dices que se metió a la habitación, ¿no? Sí, y ahí ya haz de cuando... cuenta que había... Había una habitación y había un árbol chico, como una, se le llama Bogambilla, con unas ramas gruesas, sí. y se ve dónde entra, pero no escuché nada de que se abriera la puerta, metiera llave o cosas así, porque ese cuarto siempre estaba cerrado. Ok, entonces creen sí. que, que vino a, a arreglar esas cosas. Arreglar tras, esas cosas para que cama. estuviera todo lo ¿no? de oh. y, y ya te digo, esa es una historia, y después este. Hace cuatro años falleció mi hermana, entonces a mi mamá por, por un problema que tuvo de una amputación de su pernita, no me dejaron llevarla al velorio ni al entierro, Sí. total que mis hermanos tercos que la llevara, la llevara, y pues yo le dije, no, este, no me dejaron y así, entonces no pudo estar ahí. Y yo le decía, no, hombre mamá, mi hermana ya no, no es la que está aquí, no se parece y cosas así, dándole alivio total, este, te digo, pues, mi hijo también, haz de cuenta que salió igual que yo, hasta peor, creo. Entonces, pues, a mi hijo lo dejé con mi mamá, al menos, y haz de cuenta que nos fuimos al entierro de mi hermana, después del velorio, y pues, mi hijo acompañando a mi madre, no, está bueno, mi hijo tenía, pues, que 12 años, pone más o menos. Sí. Entonces, este, nos vamos al entierro y todo eso, y, y hace cuenta que mi hijo agarra el teléfono de mi madre y me marca. Me dice, papá, ya mero vienen, es que tengo miedo. Y hace cuenta que, le digo, ¿qué te pasa, mi hijo? Y dije, es que aquí anda una mujer con un vestido amarillo que se está asomando por la ventana. Y fíjate, yo te cuento esto y me pongo chinito, porque después uh -huh. este, hubo otros comentarios. Entonces... Cuando yo estaba en el entierro, le cuelgo, le dijo, no te preocupes, me dijo, ya vamos para allá. Pero a mi hermana la habían sepultado con un vestido amarillo. Entonces, este, pues, haz de cuenta que ya pasamos todo lo del velor y cosas así, y ya no regresamos con mi madre. Entonces, este, llegué y mi hijo estaba dormido. Y mi mamá me dijo, ven, ven para acá, mi dijo, te quiero platicar algo. dijo. Este, aquí estuvo tu hermana conmigo este se sentó al lado mío y no la conocí la vi diferente y le dije tú quién eres y se desapareció o sea pero era, la, era una mujer con el vestido que con la que eh, era, era, un, era una mujer de hecho mamá tampoco supo que, con qué vestido había sepultó a mi hermano y entonces mi hermana estaba en una ventana chica y se asomaba, como diciendo: No sé si, si la intención de ella era asustar a mi hijo para que se fuera, y, y, o, o de, tanta, de tanta admiración de ver a, a una señora, mi hijo, o una persona, una mujer, le ha llegado ese tipo de sueño y se fue a acostar al cuarto atrás y ella logró entrar con mamá. Entonces ella me cuenta que, que estaba sentada y que, y que en realidad. este se había sentado una persona al lado de ella, pero que la vio al rostro y que no era mi hermano okay. Entonces, eh, le veía la vestimenta amarilla y que le dijo, ¿tú quién eres? Y se desvaneció. Qué es raro. Este, sí, fue, fue algo, fue algo in, impresionante porque pues, con, concuerda con lo que me dijo mi hijo y lo que me dice mi mamá. Y después ya le dije que era mi hermana, que no se preocupara, que se vea... Había venido a despedir de ella, que, que estuviera tranquila y cosas así. De, de hecho, fíjate, cuando ella estuvo internada, porque ella un de leucemia. Ajá. Cuando ella estuvo internada, me tocó cuidarla a mí un día. Antes. Normal, sí. como te digo, entonces yo, reímos, platicamos, platicamos muchas cosas que no platicábamos, porque siempre vivía lejos. Y me vine yo llorando, me vine en un camión retirado, me vine llorando pensando que la, la última vez que le iba a ver que yo fui, que la última vez platiqué con él okay. Y entonces, este al día siguiente, era un domingo, y yo le digo a, a mi hermano, vas a ir para allá, déjame ir contigo, y dijo, no, tú quédate con mamá, y está otro hermano. Entonces, haz de cuenta que de repente mamá ha hecho un grito horrible, como si ya mi hermana había muerto. Okay. Pero ya no sabía nada, no no enteramos nada. Okay. Y empezó: Ay, mi hija, mi hija, que ya murió. ¿verdad? Y todos bien sacados de onda. Entonces yo agarro el teléfono y le hablo a mi hermano: Oye, carnal, ¿qué onda? ¿Cómo está mi carnal? ¿Cómo sigue? Háblale a mamá para que le des consuelo. Dile que estaba luchando por su vida. Y me dice mi hermano: ¿Qué quieres que te diga, carnal? Si acá, o sea, te digo, si se sienten las cosas de la madre. o o así lo que siempre se dice a lo que es la intuición de una madre como tu mamá lloró eh, y soltó este grito que sintió porque vio algo eh, no, ella sintió y dijo que mi hermana ya había muerto ah ok entonces le dijimos mamá tranquila no pasa nada ella está luchando ella tiene respiradores y cosas así y le había entrado una neumonía entonces yo la oigo grita y me asusto y me estremezco y me da tristeza entonces le hablo a mi hermano, que estaba allá. Le digo, oye, carnal, ande un parámetro a mamá, ¿no? Dile que mi carnal está bien, que le está echando ganas, que no se agüite. Y él me sí. dice a mí, ¿qué quieres que te diga, carnal, si acaba de fallecer en este momento? En el momento que mamá sintió. ¡Uy! Sí. Qué, qué triste y fuerte sí, muy, muy fuerte, muy fuerte todo eso, pero son, son relatos. Como dices tú, este relatos raros, oscuros que nunca vamos a entender. Exacto. Y son cosas de la vida real que, como dice uno a veces, a veces no. Uno no va a creer o creer, pero son cosas, vivencias que uno tiene, que uno solo siente. Y que todo el mundo tiene y a veces no, no las platicaba porque es muy familiar. Pero pues yo digo, o sea, son algo, también son cosas paranormales, ¿verdad? De que no es normal o no es así, es imposible ver tantas cosas así claro, hay tantas cosas extrañas y desconocidas sí, oye hola. Sí. ya para terminar, nomás quería hacer un, un breve comentario okay. este, no sé, Laurita ya ves que la escuché muy muy triste tiene una voz muy tierna uh -huh. y, y la escucho muy triste por lo que trae de su, de su riñoncito y cosas uh -huh. así y había platicado que yo ando mal de mi vista, no sé si te acuerdes del pues tema sí, ese sí, de la sí, vista exactamente. Este, Pues no me, da, no me dan, este pues no me puedo operar porque supuestamente no, no funcionaría en todas las citas que he hecho y, y pues me he encomendado yo a Dios con oraciones, cosas así Y te voy a decir que como tú de viaje, ya más o menos distingo de las, las historias que subiste de lo, del, de lo del, de los monstruos que decapitaron, que iban cayendo y cosas así. Exacto. Impresionante la, la cara de Cristo que pusiste ahí en la, la piedra y cosas así. Ajá. Ya más o menos las veo y te voy a confiar que, que tengo tanta fe. Y yo creo que todos aquí van a decir este, que es algo imposible, pero es tener esa esa fe, o sea, de la mente de uno, que uno lo que habla es lo que dice es lo que se cumple. Sí. Y si tú alguna vez hiciste algo malo y te arrepientes de corazón, yo siempre voy a estar contigo. Mira, yo acabo de ir a Antierodlac porque no tenía quien me ayudara a traerme unos medicamentos que ocupaba Ajá. a una farmacia. Okay. Y así como voy evolucionando poco a poco de mi vista, me fui caminando y te voy a decir que caminé un kilómetro. Ok. Me fui caminando. Y, y yo sentía que alguien iba conmigo porque te digo, no veo bien. Sí. Te digo, yo el, el ojo derecho, usted te había platicado que no veo, pero tengo una aureolita. Ya, ya va más avanzado en distinguir las cosas. Y el ojo izquierdo ya, ya veo todo lo que es la luz, pero lo veo borroso. Uh -huh. Pero así me fui, porque necesitaba esos medicamentos para, mí, para mi madre. Y es a lo que voy. Que, que tenga mucha fe, Laura, y, y todo va a salir muy bien porque eh, hay que tener miedo, sí, pero hay que seguir luchando. Digo, porque ahorita también la esposa de mi cuñado está batallando con la quimioterapia Entonces, te digo, yo, yo sé, yo sé y, y te lo puedo decir de las cosas que he visto que, que sí, Dios sí existe. Ok. Que tenga, que tenga fe, Laura. Tenga mucho fe Laurita, que que sus que sus este que todos sus estudios van a salir bien, que si hay que estirar ese va a ser lo mejor y, y que todo va a salir bien y va a ver que va a seguir, va a seguir viviendo bien con su riñoncito y que su otro riñoncito va a estar bien. Bueno, muchas gracias Gabriel por esas palabras de sí. ánimo para Laura sí. y tú también estás pasando una situación. Pero te escuchas sí. fuerte y también qué bueno que transmitas esa fortaleza para los que claro. están enfermos y para los que no estamos enfermos, porque debemos claro. estar siempre agradecidos y tener a Dios presente. Mira, ya cocino, ya cocino, les sé los tiempos, este a veces le hago a mi mamá, batalla un poquito, pero pues ya voy a la tienda a traerle que quiere que, que alguna cosita o algo así. Y no lo hacía. Perdí miedo. Me di ánimos. Y en mi mente está la fortaleza de seguir adelante. Porque digo, no me siento grande. Me tocó así, pero son, son cosas que te pasan. Y, y con la fortaleza de Dios las sacas adelante. Las sacas adelante porque las sacas. Y no te, no te depriman, no llores, no te entristezcas. Todo eso. Todo eso me he dado cuenta que que se alimenta a los demonios de todo eso, entonces, mientras tú estés contento, come bien, duerme bien, estate tranquilo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Gracias, y es, gracias. Eh, y yo estoy en el chat de, de Facebook, que es donde se me acomoda a mí ver la transmisión, por si me quiere mandar un mensaje a mi palabra para darle ánimos, o para yo decirle a las personas que tienen, tengo muchos amigos que tienen así cultos, o que tienen que son católicos ahí yo todos despido de oración y ha habido con la oración uno se cura yo lo sé lo sé porque he conocido gente que ya ha salido adelante con eso y ya te digo estoy como Trumps en Facebook okay. pero a okay, veces no puedo escribir va por eso no comento okay, pero man. ya al rato, al rato que esté ya bien liberado este hasta me aventó unos super chat por ahí Órale. gracias mi hermano, te mandamos un abrazote, gracias por todas estas palabras importantes. Ándale, muchas gracias, y ahí estamos, este, ahí seguimos en contacto, y pues a lo mejor ya se acaba, pero pues aquí andamos. Gracias Gabriel, te mando un saludo, y que vuelvas a recuperar. me da mucho gusto que, que hayas acompañado a pesta esta vez, mm. y que todo tu equipo esté muy tranquilo y trabajando con muchas fuerzas, porque todo esto que que he recopilado esta vez del, del viajecito, yo creo que fue, fue muy, muy bueno, muy buenísimo todo lo que, lo que traes ahí de información. Gracias, sí, poco a poco se los voy a ir a, eh, dando a conocer. Gracias, mi hermano, un abrazo. Okay. Bye, Nos vemos, bye. un abrazo. Abrazo. Bye. bye. Bye. Bueno, ya son la una de la madrugada, dos horas con once de esta transmisión. Mañana entraré más temprano, hoy entramos hasta las 11 por lo del de partido de fútbol, eh, pero mañana esperemos estar más temprano, 10.30 seguramente estaremos aquí transmitiendo. Eh, uh, Le dice que quiere llamar. Este, Bueno, llamó, pero ya Llamó, cansó. pero se arrepintió bueno, gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, mañana estaremos aquí, igual diez y media, y en mis redes sociales estaremos subiendo también contenido, y Andrea también va a estar subiendo fotografías sí. de, de lo que estuvimos viviendo, y para la gente de Ciudad de México, el lunes digo el sábado y el domingo nos vemos en la mole, el sábado y domingo, desde las doce del día, estaré en la mole, en el World Trade Center, estaremos ahí eh, pues llevó ahí mucha mercancía Oxlack, muchas piezas de colección, los libros de criptozoología, pinturas mías, pinturas. Va a llevar Andrea, claro, va a llevar pinturas buenísimas. Y vamos a poder platicar, echar chisme ahí. Ahí nos vemos, Aniel Max va a estar allá con nosotros. Gracias, chicos, los quiero mucho. Y nos vemos entonces en la mole el día sábado y domingo, World Trade Center para toda la gente de la Ciudad de México y el Estado de México. Allá nos vemos este fin de semana. Saludos a todos, un gusto conocerlos. Ya no saludé a Andrea por los nervios, dice Clara Silveira Tobar, que no mandó no cuánto pesotes A ver, eh, recuérdanos, mándame una foto, Clara, la foto que nos tomamos para saber quién, quién eras de la que no pudiste tomarte foto o hablarle a Andrea. Bueno, igualmente, saluditos, Clara. Muy, muchas gracias por eso. Muy bien, nos vemos, gente. Descansen. Buenas noches. Hasta mañana. Bye. Y no les puse.